Pues segunda, segunda edición de esta cosa que han llamado Frontier. ¿no? Eh, nuestros amigos de Pimax Digo nuestros amigos porque porque siguen ahí O sea, igual que otros están cerrando Están despidiendo a gente están eh, O sea, el metaverso se tambalea eh, Pimax, pues a su rollo O sea, siguen ahí a, a piñón ¿no? O sea, que, que genial Y además, eh, aunque suene raro yo No sé, a ver, no, no es solo por el evento de Pimax ...sino porque Reálogo Virtual ya sabéis que llevamos trabajando... ...porque se llegue, llegue el, la VR en idioma español... ...a todos los posibles eh, puntos de este planeta... ...donde se hable hispanohablantes, donde haya hispanohablantes... ...y lo hemos conseguido, o sea, hemos hablado... ...de hecho fue Pimas quien nos preguntó, oye, ¿os apetece eh, ser el medio oficial? Y dijimos, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Porque tiene que llegar esto al, al, al idioma español... Vale, así que estamos estamos de fiesta, o sea, esto es la primera vez que, que lo hacemos, a ver, qué, primero, a ver qué tal sale, a ver si ahora la cagamos y una y no más. ¿Sale? Y dices, dejadlo, chavales, dejadlo. Buenas noches, además de verdad, buenas noches, Julio, ¿Cómo Sí, sí, hoy el día que más tarde hemos empezado a hacer el directo, de, de, por lo menos de los que estoy yo, de y, y a ver qué sorpresa nos trae Pimax, porque seguro que como mínimo va a ser interesante Vamos a flipar Vamos a flipar Porque Pimas Será lo que sea, pero es súper original O sea, a mí me, me, me... Nos tienen ganados porque Nos reímos con ellos Nos reímos también de sus visores Hemos hecho muchas bromas Pero es que siguen ahí Y ahí... A ver, Pimas tiene una cosa que es O la quieres y la amas O no la entiendes no, no hay término medio, no hay, esto, esto, no, son, no, hay negrises, no aquí sí que es el blanco 100% y el negro 100%, o sea, este es así. Que, bueno, Ramón, ¿qué tal? Que no te he dicho nada. Buenas, buenas, ¿qué tal? Que como decía Julio, es verdad que, que, que no solo hemos empezado tan tarde, pero estar a esta hora en directo pues el domingo pasado, por ejemplo, ¿no? Si acabamos bueno, sí, a las 11 sí. o a las 11 y media hace dos domingos, o sea que... Que vamos, que esto no, no es raro estar aquí en directo a estas horas También es verdad. Y como decís, pues un placer estar aquí en esta segunda edición del PIMAS Frontier Que este es este evento en el que PIMAS anuncia sus innovaciones, productos nuevos Que el año pasado fue el 12K Que ahora repasaremos, que tiene Oscar por ahí algunas imágenes de, de este 12K reality series Que se anunció y llegará el año que viene Porque todavía ya sabéis que en el, el evento anterior del Crystal que se habló se comentó que seguía avanzando, pero que todavía no estaba listo. Bueno, el evento dura lo que tenga que durar, porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que comienza una hora más tarde de lo que nosotros habíamos dicho, porque es que cambiaron la hora en Estados Unidos y no, y no la cambiamos todos a la vez. No, Estas cosas, es que no nos ponemos de acuerdo, el, el universo no se pone de acuerdo ni, ni para cambiar de hora. Entonces han cambiado de hora y claro, eso nos, nos eh, ha roto a nosotros los cálculos de, de todo esto. En cualquier caso, eso lo que decíamos, que empiezan, empiezan ahora, empiezan, en, empiezan a las 11, hemos conectado media hora antes entre nosotros para dar una vueltecita a lo que ha, a lo que ha acontecido con Pimas hasta este segundo frontier. Eh, segundo frontier donde no ha llegado el hombre antes, dicen ellos. El subtítulo es y donde tampoco han llegado sus visores eh, del de año pasado, pero, pero eso no pasa nada, o sea, porque porque se tarda en hacer las cosas, o sea, tú dices, voy a sacar el Pimas 12K y en ese momento pues, le pilla de sorpresa a cuatro que están allí ponte a hacerlo y se ponen a hacerlo pero luego es verdad que llegan aquí porque si no, no no tendríamos o sea no tendríamos visores de pimas si y tenemos unos cuantos en casa o sea que al final llegan y se usan y hay una comunidad muy grande de, de Pics, ¿cómo llaman estos? Pics, ¿qué son? Pics, pimaxianos, pimaxianos, pimaxianos los. los Pimaxianos son de la, de la galaxia del, del FOP enorme es verdad. Vale, Tienes yo, los ojos todos así como estirados hacia los lados. Tenemos, que... porque yo también tengo un Pimax. Yo tengo claro, el Pimax. Pues es que al final 5K lo, super. Tenemos, lo tenemos casi todo. El, eh, yo quería, para mí este evento, o sea, cuando se acerca un evento Pimax, yo no le llamo... A ver, ellos, los, los, ellos no saben español, con lo cual no saben lo que estamos diciendo. Eh, y hay una Ojo. frase que seguro... Seguro que tiene una IA traduciendo ahí. Una IA, sí, pero lo que es seguro es que no saben de qué va esta frase. Dejar que os y así ya nos ponemos en la izquierda y empezamos. Para mí el evento PIMAX, donde lo haya, en mi cabeza, significa esto. Significa ¡Sujétame el cubata! De ¿Sabes? Esto es lo que para mí es ¿Qué un evento PIMAX, que es... ¿Qué, ¿Qué queréis? esperad sujetame, os vais a cagar, os voy a poner hay un, cacho, un contenedor de tecnología encima del visor. Va, claro, por eso, no son grandes por el FOB, son grandes por la cantidad de cosas que le meten. Y entonces tuvieron que hacer las lentes más grandes, porque si no, no les cabía la, lo que querían meterlo. O sea que, pues, eh, veremos, veremos los Pimaxianos. Pimax Power Forever. Yo bueno. creo que en, el, en espíritu son rovianos de los que les gusta cambiar las lentes y, y les gusta hacer experimentos. Y es como que quieren hacer el, el casco perfecto y están todo el rato experimentando y haciendo cosas raras, que algunas están bien, otras vale. salen bastante regular. Pero bueno, la okay. cosa es que están siempre como empujándolo a... Hacia lo máximo que, que pueda dar la VR. Así que efectivamente es un sujetame, El cubata VR. <risa> <risa> empezaron empezaron por el es 4K, ese? luego el 8K, luego el 12K, y ahora tocaría el 16K, ¿no? Si van no, subiendo pero, de mira, 4 en 4, 4. No puede ir, si lo, no, <risa> no, no, no da tiempo. Si Hombre, si no. Ahora que han sacado las 40-90, pues ahora toca todavía. Espera que lleguen a casa. O sea que primero que lleguen a casa las, las otras. ¿Sabes? Porque esto va. O sea, pima, claro, como es una galaxia muy lejana. Eh, hasta que llegue aquí hay un retardo del copón. O sea, entonces, claro, tienen que mandar... El, el, o sea, es como un viaje en el tiempo de verdad. Van por delante de lo que se puede incluso hacer. Pero bueno, las Pimas Crystal, Culette y todas estas cosas que, que mostraron incluso hace, hace unos días. Eh, eh, yo esto lo pongo con mucho cariño. Ya sabéis. Algunos de vosotros, si estuvisteis aquí el otro día, ya sabéis de qué va esta gráfica. Que en realidad nos, no, no nos dice demasiado. Pero nos dicen muchas cosas cuando sabes entreleer. Esos colorillos las, sí, las lentes cristal todavía pueden tener alguna aberración por esas caídas que tiene ahí abajo, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? <risa> ¿Eh? Esto, esto yo. Es que me no he saben. vuelto a ver el vídeo ya atento y ya, <risa> me, ya controlo. <risa> no no, saben, no <risa> saben que lo sabemos. ¿Eh? Esto es lo mejor. No sé. Cuando hacemos sabe. el directo y te pones a explicaros okay, que hay veces que claro, estoy mirando el chat y no sé qué, o lo que va a decir después y. Hombre, normal. Y no, normal. no se puede prestar atención a tope. Se me va la olla a mí explicándolo. Cómo. Vale. A ver. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cosas random que tenemos aquí de, para esperar a que empiece su directo. Esperamos que, que empiece a su hora. El primer. Bueno, las, las lentes, ya sabéis que esto últimamente a Pimas le ha dado por. Eh, lo tú mismo o sea, todavía hay unas lentes y tú se las pones intercambiables, intercambiables. yo creo que aquí que eh, es, es, es pone abajo Powered by Skynet que es eh, el compi que estás ahí que te gusta cambiar las lentes pues han dicho, mira ya, para que, para que este hombre no tenga que sacar el abrelatas y ya le damos las lentes, y para que el Oscar no tenga que abrirlas y hacer las fotos desde cuatro ángulos ya le damos las lentes por fuera lo que yo no sé es que, y si no pones lentes eso como es, es, es como una Game Boy. O sea, es, hostia, si le quitas las lentes, vamos a ser capaces de ver el Shader de verdad. O sea, vamos a ver lo que hacen las correcciones de la lente, ¿no? O tendrán claro. un dispositivo que habrán puesto un sensor que si no hay lente no funciona. No Pero creo. De, de hecho, normalmente <risa> puedes ver eh, lo que manda antes de, de las gafas. O sea, lo puedes ver en el PC. Puedes capturarlo. Sí, pero ya no es la primera vez que, que lo hacemos en tiempo real. Podemos meter un. un, un ¿Cómo es esto? Una sonda. el, el... Joder, Yo tengo una de estas para ver los píxeles Que eso lo hice en el Pico 2. Para eso desmonté las Pico 2. Para meterlo y ver si el Pentile era. ¿Sabes? Y el RGB y los tal. Le metes ahí el, el S. O sea que. Eso sí. Vamos a poder jugar con él. Si no, no <ríe> A ver. Pero bueno. Uh -huh. el, Me más recuerda cosas. mucho al, al DK1 y al DK2. Sí, sí, o sea volvemos... volvemos para atrás en estos tiempos donde el metaverso se está yendo se está defenestrando el mismo, eh, ahora no ahora o sea, se trata de volver otra vez hacia atrás, o sea, un visor eh... bueno, las lentes intercambiables de los DK de eran para, para corregir la miopía, estos son para cambiar el FOB y, el, y los puntos por los píxeles por grado así que, uh -huh. no sé es más interesante, sí. realmente ya das por hecho que puedes meter las gafas dentro del casco y, y te vas a autocorregir tu, tus ojos y entonces el intercambio de lentes va a, a otra cosa, más interesante. Lo que también es seguro es que los fabricantes están diciendo que en general todos, primero el inside out, tiene que tener inside out. Están ya diciendo que se acabó eso de poner sensores alrededor de las habitaciones. Tienen que tener también XR2, todos, sea lo que sea. Eh, todo to, to tiene que tener un chip ahí dentro. Da igual, incluso los mandos, ¿no? como los de como los de O sea, ya todo tiene que ser autosuficiente. Así para sí. cuando llegue Skynet, pues que Skynet. Es, es que lo del XR2 en estos, en estos visores, digamos, que también son PCVR, ¿no? También. Eh, también puede ser por el tema del tracking, como dices, ¿no? Porque te olvidas requerir a Microsoft con su Windows Reality que tiene su software de su tracking, ¿no? Uh -huh. Y te olvidas de Lighthouse porque Qualcomm lo implementa por hardware. Tiene las soluciones, que es lo bueno. Que, que, eso, que eso creo que sí. es importante. O sea, que yo creo que, que es difícil que veamos visores de PCVR VR sin un XR2 o algo así ya, ¿no? O sea, acordaros que, que de, cuando llegó el de Caguiar, que por cierto el de Caguiar, madre mía eh, y dijeron lo del XR o sea, no un XR2, pero sí dijeron algo de Don de chin, ¿no? De, de Qualcomm, creo recordar no sé si era el XR2 en su día o, o era otro pero se hablaba de, de canal uh -huh. tracking y tal bueno, el, todo tiene que tener las, es que las, las 12K culet van, a esto sí que es donde nadie ha podido llegar antes ni ellos mismos, porque es muy difícil llegar a donde están llegando. La terminología VR3.0, eso es lo que está ahora de moda en Pimax. O sea, ahora todo es VR3.0, cuando ni siquiera la 1.0 a lo mejor ya la tenemos dominada. Bueno, pues la 2.0 es donde están llegando los demás, ellos ya van por la 3. Y, dicen, pues, y ya han vuelto. ¿sabes? Han ido, ya han vuelto y han dicho, esto mola. Ahora lo vamos a contar. El, el, los visores siguen siendo grandes visores en todos los sentidos y amplio de la palabra eh, pesan, tienen mucha batería, tienen muchas, muchas cosas mecánicas, eh, estos en vez de ir a lo pequeño, pues les da igual, porque esta es la gran yo creo que el gran posicionamiento de Pimax nos vamos a poner allá donde ningún fabricante quiera llegar, vamos a buscar nuestro hueco, ¿no? que es al final de lo que se trata. Haces un estudio de mercado y dices, ¿qué quieren? ¿Displayport? Pues toma ahí, 12k de Displayport, nada, van a necesitar tres Displayport para alimentarlo O sea que, que esto siempre han ido un poco a lo que quiere el público, no a lo que a lo que quiere el, este famoso metaverso móvil ¿no? Bueno, a lo que quiere el público, a lo que queremos los fanáticos de la VR ¿no? más que el público general, que o sea, no es que hagan un estudio de mercado a ver qué es lo que querría toda la gente, no si acaso a lo mejor estudian a, a qué es lo que querrían los, los flipas de los VR, que, que somos los que queremos todo a tope y todo configurable y todo toque, que lo puedes toquetear y configurar a tu gusto desde pues de, de, de esta VR 3.0 o sea, tenemos el pima Crystal que lo estuvimos comentando el domingo y que básicamente es como una especie de bar aero, pensado en el, la nitidez vale y luego está el 12K reality series que es como el 8K aquí en cuanto al FOV Horizontal de 200 grados sin distorsiones, como hablaban, porque tiene seguimiento ocular. y e Imagino que podrán corregir la, pues, uh -huh. el tema del pupil swing y todo para que todo funcione bien. Y, y o sea, tenemos esos dos visores que no han llegado todavía. Ya se puede precomprar el cristal, reservar el 12K. Llega el año que viene. El cristal se empezará a enviar este año o principios del que viene para nuestra región, por ejemplo. Y el tema es ese: tenemos esos dos. Y acordaros que ellos hablaban el otro día lo decíamos, lo de, de este evento que iban a presentar algo que hablaban de mainstream o sea que hay que ver qué podemos esperar, ¿no? porque no podemos esperar otro 16K o 32K tiene que ser algo inferior al Crystal porque si no es que se va a hacer la competencia al mismo, ¿no? o sea, no sé qué ¿qué opináis? que más visores ya nos pueden sacar ¿no? o sea, <risa> bueno, ¿verdad? Pimas Pimas siempre sí, tiene pero, pero es que ya no es que ya no da abasto a la fábrica o sea, tiene que haber ahí un tío en la fábrica diciendo, ¿y, y, y este tornillo ah, qué guay? ¿Qué estoy construyendo? ¿El 12, el 4, el 8, el. ¿Sabes? O sea, es que se necesita mucho trabajo, ¿no? Para hacer sí, un. Sí, 5K, 5K Plus, 5K claro. Super, 8K, 8KX, 8. Allá donde haya un visor, hay una línea de fábrica. Y allá donde hay una línea de fábrica, hay un puñado de trabajadores. Y esos trabajadores tienen que estar ahí trabajando en el mismo visor para dar salida, ¿no? A ese, a ese visor. O sea, ¿cuántas fábricas.? Tiene, tiene Pimax como para decir, venga, ¡hala! 17.000. No lo sé, yo no sabemos exactamente qué, qué van a sacar hoy. Sabemos que tienen que ir a por algo que tenga hueco, no como estaba diciendo Ramón, qué huecos hay ahora mismo en la realidad virtual, porque está la cosa mm, copada de hardware. Hombre, hay, hay un nicho ahí que, que siempre que si el otro día probamos ¿no? Con el display board y todo esto, ¿no? Pues. Sí. Pues bueno, tampoco que sea no sé cuánta gente habrá de atrás y si luego si merece la pena económicamente. Pero yo creo que Pima siempre ha ido por ahí a los entusiastas también, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor hay gente que no quiere pues gastarse tanto como lo que vale el cristal, que son 1599 dólares que luego eso habrá de convertirlo a euros en otro caso, y será cerca como el Quest Pro, me imagino, o más incluso que los 1.800 euros de Quest Pro. ¿Pasaría algo si Pimax eh, recoge carrete y dice vamos a empezar a hacer cosas que no tengan tanto fop O sea, porque Pimax es conocido en el mundo entero por ser el FOB. Es la, la palabra fop amplio va asociado siempre a, a Pimax. Si dicen esto no tira... Eh, recogemos pues estaría bastante bien porque en verdad yo siempre lo he dicho un, un casco de Pimax eh, con una buena resolución y con unas lentes más normales sería muy interesante porque también ofrece un montón de cosas en, en software el software este que tienen ellos en el que puedes personalizar y, y toquetear todo bastante interesante uh -huh. y de precio es también para las prestaciones que tienen eh, por lo menos el que yo tengo el 5K super es que estaba bastante bien de precio cuando salió y, y para todas las prestaciones que tenía o sea que podría ser interesante que sacaran un casco un poco más barato un poco más pequeño un poco más sí creéis que más, entra en la... menos de todo eso pero igual de Pimax que los demás pero entra en la guerra, entra en la guerra con, con Meta entra en la guerra con Pico ahí es donde se libra la gran batalla de la realidad virtual en, en, ver, tengo como mi tienda, poder entrar mi podría, pero pero claro, a ver, me refiero, beta es Facebook, todo el dinero que tiene detrás, y ByteDance también es uno grande, me refiero para, para luego competir ahí con, con contenido. Que por no lo... se compre Facebook mañana. <risa> <¿Por qué lo risa> o sea, tú puedes competir con el hardware, pero bueno, PIMA está apostando por, por una tienda también propia de contenido. La tienda de standalone, o sea, ya tiene la tienda de PC y la standalone sí. estará próximamente. O sea, que también podría hacer algo ahí de tratar de bajar el precio del visor, o sea, de, de, de sus visores, ¿no? Para estar atrás de sacar de la tienda, pero claro, es que es verdad que en PC tiene mucha competencia, ¿no? Porque tiene Steam y tiene también Viport con el Infinity que eso también atrae una suscripción tipo Netflix. Sí. Bueno, el, es verdad que PIMAX ha puesto el foco últimamente en muchos aspectos del visor que antes daba ahí por un poco de fenestrados también, en estaciones, el sonido le ha dado mucha importancia. Estamos viendo las copas, todo esto que hablamos el otro día, el MBR. También eh, siempre, a mí sí es que siempre me ha llamado la atención lo de, de, de Pimax, que es eh, Os voy a dar el FOB más grande que pueda, pero eh, luego os voy a dejar que juguéis con él. Porque a lo mejor no es tan necesario. On, yo creo que no es tan necesario, no. A lo mejor es que no se ve tan bien como nosotros queríamos. Y entonces aquellos de vosotros que. No, este, es el, este es el small. Acordaros, eh, una de las cosas que hicimos hace hace unos programas de explicar lo que era el paralaje, el, el parallax este que había que hacer, ¿vale? de, de, de por qué había un botoncito que había que ponerle el parallax y, y de por qué eh, no teníamos las em, lentes, no las lentes, las pantallas coplanares. ¿no? o sea, todo esto, esto es de Pimas, nadie lo ha hecho bueno, eh, Index jugó un poquito a, a hacer el ángulo de las pantallas tenía ese porcentaje muy bajito de no coplanares pero es que Pimas está ya en unos ángulos brutales ¿no? entonces eh, sí que es verdad que Pimas se va muy a la parra pero luego te dan posibilidades de menos parra ¿no? porque este <risa> tú podías tener el, el, el pequeño el chiquitín que bueno, pues era el que era, el medio y podías ser un besugo Con un ojo para allá y otro para allá y entonces, Yo sé que mucha gente De los que tenéis PMAX eh, O buena parte de los que tenéis PMAX Nunca juega en, en largo En large, en el grande sí. Siempre está en medio Porque es, digamos, donde se equilibra todo ¿no? Las distorsiones, aberraciones Con todo Entonces, sí. a lo mejor, ellos en algún momento Toman la iniciativa De decir, oye, si nadie Porque eso ellos lo tienen que saber por el p -Tools. ¿no? La, la cantidad de gente que juega con, con, con grande y con medio. Uh -huh, claro. Que a lo mejor sí. dirán mira, el grande, déjalo. Y son el, entre el medio y el grande, eh, creo que eran cien, entre 120 y 130 grados de fob eh, horizontal. La diferencia, esos 10 grados de fob, hacía que estuviese renderizando como el doble de píxeles Claro. Entonces, pues el juego te va a la, a la mitad de rendimiento y se, se notaba un montón o sea merecía mucho la pena quitar esos 10 grados ¿Puedes de poner... por aumentar Perdona, el rendimiento puedes, ¿Puedes poner el, di el, no, el, el directo, directo ahora Oscar el directo todavía no no no creo que están ya en directo es que creo que hay una pista de una es que me acaba de llegar un email de Pima sí. el de, de los que de, de los que mandan a todo el mundo de newsletter que pone que, que ha arrancado ya y aparece una foto que se ven unos botones ah no, pero eso llevan con eso desde hace un puñado, lo que pasa es que no puedo ponerla a ver, como si puedo, puedo intentar ponerla porque es que, como no ha empezado, es tan pequeñito vale, no tiene el botón no, todavía no ha empezado, no hay un no hay un sistema o sea, pues podría intentar hacer aquí un apaño y enseñaros lo que está saliendo ¿te salen nuevos botones? Hmm. Hmm. sí te voy a pasar la foto por whatsapp, no te preocupes Vale. Voy aquí voy, voy a toda la mecha. Esto es lo que. Bueno, eh, antes de eso os decíamos por lo que estaba diciendo Julio, mirar también lo que pasa con el, con el PPD. vale Que no es lo mismo mirar dentro. En, la, en una pantalla extrema de FOB, no es lo mismo mirar al centro que mirar a la derecha. La cantidad de píxeles que tienen que renderizar ese objeto que está a la derecha del todo, que sería el FOB grande de Pimax, pues claro, eso es una desgracia eso es una desgracia y pasan muchísimas cosas, aparte que no terminar de verlo bien. Entonces, eh, bueno, veremos. A ver, mira, esto es lo que esto es lo que está ahora mismo en, en su página cuando entras en YouTube. Esto es lo que tienen. Que salen ahí cuatro, fin, mando. seis botones. Seis botones de algo, que no sabemos lo que es. De, depende de cómo lo mires. Mando de PlayStation mezclado con mando de Xbox. Ya ha puesto. <risa> ya ha puesto. No sé, tío, Esto es no sé. como HTC. Lo tenemos un trozo ahí que... Bueno, faltan faltan seis minutos. No, no hagáis caso a esta foto. Esto es una foto, ¿no? Es, el, no sé, es un mando de consola, como dicen. Es verdad. Tiene todos los botones en el mismo mando. El ABX, sí. Imagínate que están aquí los botones en la Sien. Eso ya es muy claro, bien, ¿eh? ¿no? Prr, <risa> para jugar ahí. Prr, como, como en, en Ghosting de Shell y estas cosas, ¿no? Que son interfaces extrañas <risa> Que tienen los botones por la cabeza y te tocas. <risa> No Stia, sé, ¿sí? Pi, Pi, Pi <ríe> Pues no sabemos lo que no sabemos al final lo que, lo que van a sacar. Va a ser una sorpresa a lo largo de la noche lo vamos a ver y, y ojalá que no sé. O, Ojalá que revolucionen algo, ¿no? Ojalá que, que, que, que le diga al resto eso, sujétame el cubata, o sea, esperaros, que estáis sacando vosotros cada mierda de visor chiquito, Pero... cada cual más pequeñito, cada cual más tal, ahora llego yo aquí, con pumba, ¿sabes? qué creéis? Ojalá, ojalá sea lo que todo el mundo espera. <risa> Sí, pero es que no sé qué espera la gente, es que somos muy raros. O sea, es que los robianos, o sea, si hacemos este, una encuesta, cada uno quiere un visor mm, distinto. O sea, hombre, distinto. a mí me gustaría algo algo ligero con, con cable también, con la opción de tener un cable sin comprensión también, ¿sabes? Pero bueno, y cómodo. Pero ya ese bueno, soy yo. En cualquier... Mira, esto lo sacaron en su momento, el Vision 8 k y, y asequible, X, y asequible. También. 8KX que costaba 3.200 euros con una 3090. ¿Eh? Esto es cuando, cuando hicieron el paquete. A lo mejor ahora nos sacan un paquete. Una 40-90, pero claro, si metes una 40-90, se acaba el presupuesto. O el, o el visor vale 100 euros, o, o no. O no. Entonces, bueno, quedan exactamente cuatro minutos bueno, Dentro del visor cabe una 40-90, ¿eh? También ahí, a, a, a, ahí encima es puesta También es verdad. También es verdad. Estas cosas que va sacando, que va sacando Bimax de vez en cuando. Os sea, acordáis los controladores Sword, que luego fueron eh, perdiendo eh, cosas por el camino, ¿no? Según lo mandaron desde la galaxia, desde donde los hacen. Cuando llegaron aquí, pues algunas cosas se cayeron por el camino. Es lo que pasa cuando te vienes tan arriba. Que... Pero otros, otros habrían dicho que no lo sacan. Estos por lo menos sacan. Y lo tienes en casa, aunque sea la mitad de lo que te habían prometido, pero lo tienes. no Porque otros uh -huh. hacen el Kickstarter y Verde las han segado. Encuéntrales. Se ¿Hay alguna cosa que se haya dejado Pimax sin llegar a salir al final? De eso de que en plan que lo han retrasado infinito hasta que y no, no termina nunca de salir. Bueno, pues seguramente posiblemente puede que haya algo, pero, pero ahora mismo <risa> quizá algún accesorio no es que realmente también lo sacaron los accesorios no del seguimiento ocular de sí de hecho yo, yo lo tengo no he conseguido que funcione con mis ojos pero, pero ahí es una está. de las cosas de Pima siempre ha sido las fechas pero porque siempre ha sido muy transparente para decir todo otra empresa no te dice nada lo mismo sí. viene y lo anuncia aquí siempre ha sido muy transparente de estamos produciendo tantas unidades vamos a aumentar la fabricación o sea siempre están ahí y lo siguen haciendo no o sea ese tema de esa transparencia no yo no sé quién, quién, quién lo presentará, porque el otro día hablamos que Pima se estaba occidentalizando. Ellos habían entendido que no podía salir ahí alguien que no era conocido y menos que no fuera en inglés. Y, y, y cogieron en su momento a Weiber ¿no? Weiber o como se llama. <risa> Yo nunca lo sabía cómo es. es es, es, es Weiber es o algo así. Que, que bueno, pues el hombre tampoco tenía una empatía muy grande, con, con mucha comunidad. Me dio la impresión a mí desde fuera. Y se buscó o se granjeó más haters que otra cosa. Y luego ahora eh, tienen a este chico de, de coleta, ¿no? Que se llama Yushua o algo así. O, ¿qué uh -huh. si... Sí, sí, lleva ya varios, varios eventos. Uh -huh. O sea que, bueno, que hay una hay una intención detrás de vamos a intentar. No sé qué se ha puesto de moda ahora, que todas las, todo el mundo quiere hacer Apple. O sea, todo el mundo pone un fondo blanco detrás. Todo súper etéreo. Eh, como pico, como, como pico. Ahí, pico ¿no? O sea, como TH, THX, ¿no? O sea, es como un. <risa> Un, un lugar tipo Neo, donde todo vale No hay hecho nada <risa> Se ha puesto de moda, yo no sé y, y claro, pero la verdad es que hay que saber hacerlo Y cuando no lo haces bien, pues raspa Raspa y Venga, ahí, Dos minutos, Oscar Vaya inquietante Sí, estaba viendo que es que no, no, no han puesto ni música ¿Ves? ¿No? Hasta, hasta, no De espera no hay nada, seguro De espera no hay nada Al menos que a mí me llegue eh, Son este tipo de cosas que, que A ver ¿No? Es que no hay ni botón de play. ¿Ves? Esta, estas cosas hay que cuidarlas más. O sea, tú entras en Apple y Apple tiene ya su logotipo de la cuenta atrás. La cuenta no. atrás, sus movidas, ¿no? Eh, bueno, esto le quedan 60 segundos. Pone aquí. claro Ah, vale, porque todavía no ha empezado la misión. ¿sí? Claro, es que ni siquiera ha empezado la misión. Están como nosotros dándole a botones aquí. O se ha ido al baño. Se me voy al baño antes de que. No, seguramente, seguramente esto lo tengan grabado ya de, de hace... No van a hacer no, yo directo la, en directo, claro. la cuenta, la cuenta, No, pero como, como la Conet, últimas tampoco son en directo directo. Mm. Tan, la única vez es que eran en directo era cuando eran en persona. Qué que que pena, tú estabas sea, allí y lo viste y que, que eran en directo de verdad. Bueno, a ver, yo no sé qué, qué, qué porra, claro, podríamos hacer la porra para empezar. Pero... ¿Qué creéis que van a sacar? Venga, poner ahí, rápido. ¿Qué van a sacar? ¿Qué creéis que van a sacar en una línea? Y, y luego echamos para atrás el chat y, y vemos, que, y vemos quién, quién a ver, que le queda esto na. yo tenía una apuesta ayer, pero ya no sé si, o sea, ya no ya no lo sé lo de, la, lo de la imagen esa del mando con todos los botones me he dejado ahí trastocado y me hace pensar que quieren hacer un... Una herramienta para modear juegos 2D y jugar en VR en su plataforma. A juegos de pantalla clásicos. <risa> está en Alon, está una consola, una consola. Y para eso, pero para eso no lo hacemos en directo. van a hacer Una, una, una consola VR. Un barco. Eso es, un barco. <risa> una una wifi <risa> Un barco, una wifi VR, un visor muy grande y muy caro. DisplayPort, display lentes para Y lentes para pero así, te dan una caja Con un DisplayPort y un par de lentes para eh, XR2 Plus Ya, ya, ya está, display. Oscar, la cuenta atrás Ahí está, venga, espera un momento Hostia, que, pero que no. si vosotros Pero yo tengo hype <risa> Bueno, pues eh, Ya decimos que vamos a ir traduciéndolo En tiempo real, como hicimos en la Conet, O sea que, que luego ya... Eh, Julio y Ramo, podéis hablar todo lo que queráis. Yo ya miraré... a ver ¿por dónde como, como puede ser cualquier cosa, yo estoy ahí como con emoción, en plan, a ver qué es. <risa> es sorpresa. <risa> Porque el de Meta te puedes esperar lo que es. Pues van a presentar el Meta, Meta Quest Pro, Meta Quest 3, sí. el luego el 4, ¿no? Pero de Pimax, no sé. <risa> Horizon Wars de Pimax. <risa> Venga, 5. 4, 3, 2, 1 Vamos al lío Dice El fuego, una vez, ha claro, el fuego. De vez en cuando Un grupo, un grupo de personas Dice Lleva la, la luz A los sitios más oscuros Esos son los pioneros que viajan A las tierras desconocidas Estos aventureros pero vamos a quitar, si queréis, quitamos los subtítulos de. Dice: Sin saber los daños que les espera. O sea, aquí los hermanos esto Nos venimos muy arriba, ¿eh? eh Galileo. ¿Vale? Se, están se están comparando ahí con Galileo, ¿eh? Sí, con Galileo. Con el que hace los puros. Ah, esta es la dinamita, hombre. Eh, dar Gente que no se conforma con lo que veáis. Y va más allá. Dice que les gusta el caos, el miedo. Esos son todos los cascos de pimas que han salido hasta ahora. Calla, calla. El 12K. No, hombre, ya llegan hasta la luna, joder. Dice, es todo sobre nosotros. Es sobre el deseo, el deseo de llegar a las a las fronteras y mirar y poner nuestra imaginación dentro la realidad para abrir. ¿Eso que es? La Tierra. Eso la Tierra, claro. Eso es el punto azul pálido. Para ir donde ninguno <risa> ha ido nunca antes Esa Tierra vista desde la órbita Madre mía, qué manera de así. empezar Qué, qué, qué joder, <risa> después de esto Es que ya no sé qué Tienes que sacar Dios ahora my name Hola, me Hi. llamo Kevin, Kevin Y soy el, el CCO Dice, durante nuestro último evento Hemos hablado mucho sobre, sobre el metaverso Y de que esta palabra se ha mencionado mucho Hasta, hasta la revista del, del Time ¿No? dice entonces qué es el metaverso para que consiga despertar tanto interés y acaparar tanta tanta atención no eh, dice para iluminar la oscuridad que envuelve el metaverso tenemos que situarlo en un contexto cultural e histórico más amplio dice como concepto abierto el metaverso evoluciona constantemente cada día pero tiene un núcleo fundamental que comprende la libertad ¿no? de la experiencia y esa libertad o esa liberación de la humanidad de las restricciones físicas joder, que nos vamos para arriba eh, si examinamos el camino de la humanidad que ha recorrido hasta ahora, eh, constantemente cada día, dice la libertad de la experiencia, es la, la culminación de los esfuerzos por transportar a la humanidad a nuevas realidades. Madre mía, dice desde el principio, la expansión del pensamiento ha ido acompañada de la evolución humana y del dominio de las, de las herramientas. Que fue el auge del ordenador personal cuando la gente empezó a preocuparse por la posibilidad de que su vida quedara confinada a la mesa de un ordenador. Eh, a ver, joder, vaya chapa que está pegando. Dice, la preocupación por el aislamiento <risa> también ha, ha, ha progresado, así que nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado a estar tan limitados? ¿Cómo podemos volver a interactuar libremente con los demás? Joder, pues eh, no tiene por qué conducir la tecnología al aislamiento social, eh, que puede unir a las personas. ¿no? La tecnología está causando o provocando cambios profundos en nuestro mundo. Dice que, que hace tiempo nuestro cuerpo físico lo era todo y... Y nuestra realidad se limitaba al mundo físico que nos rodeaba. Ahora nuestras vidas implican viajar por un tiempo y un espacio incesante en expansión, construidos por la tecnología. Eh, esta evolución ha sido rápida y la humanidad no puede adaptarse de la, de la noche a la mañana. Eh, ¿Cuál es el destino final de la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? Joder. No entiendo eh, qué es el dispositivo que llaman 2010, que es la, la Wii. Los mandos pues, de la es. Wii. Pues no lo sé. Dice, para, para lograr este objetivo, Vimas ha estado explotando constantemente el camino... Eh, a seguir una a ver, dice y ha anunciado productos que definirán la VR 3.0 dice que la, la tecnología VR está ahora madura, lo suficientemente madura ¿no? como, para, como para poder hacer una experiencia VR autoconsciente y natural, dice pero por desgracia todavía hay muchos usuarios que nunca han estado expuestos a la realidad virtual, efectivamente hay un camino súper largo entre la aparición de la tecnología revolucionaria y su aceptación generalizada y los teléfonos mola que no haya dicho ni una sola vez la palabra business no, es verdad, es verdad eso quiere decir que no va a ser caro lo que saquen dice, durante más de una década eh, los smartphones han, han ocupado la mayor parte de nuestras vidas el iPhone, ¿no? fue el que inició una época dorada en el dispositivo portátil inteligente y fácil de usar dice, y del mismo modo se necesita un producto revolucionario, cuidado, para abrir el camino hacia una existencia virtual que atraiga a más personas a los mundos de la VR cuidado que se acerca algo, ¿eh? Los juegos siempre han sido el primer paso hacia la realidad virtual, así que no hay no hay menor, majera, menor manera de empezar. Dice Mirando hacia atrás en nuestras experiencias hemos acumulado tecnología a punto de a prueba de futuro a través de la creación de nuestra próxima generación de cascos de realidad virtual de la serie reality. no Y hemos creado tecnologías nuevas para proporcionar a nuestros clientes una experiencia de usuario épica. Así que nos detuvimos a pensar. ¿Hay alguna forma de ayudar a los jugadores de alguna manera que no se limite simplemente a juegos de VR? ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Dice, ¿recordáis nuestro lema? Ir donde nadie ha ido antes. El espíritu de la innovación siempre se ha implementado en nuestros productos, con el fin de combatir la, compartir la información más reciente sobre nuestros últimos desarrollos de productos. Así que vamos a presentar a. Robin Wen. Hola, Robin. Dice, soy el... Este hombre dice que es un jugador. O sea que... ¿Eh? Soy un jugador. La Game Boy, su edificio, el primero. Sí. Uh. Hostia. Hostia. Tiene el HF sí. <risa> Dice, para descubrir lo que... Lo... Dice, me sentía que estaba en un mundo virtual y formaba parte de él. Dice... ...siento que cualquier... ...o sea, sentía que cualquier cosa era posible... ...así que hoy... ...toda esa excitación que teníamos... ...y todas esas posibilidades... Eh, ...que rodean la VR... ...dice, nos vuelven a traer a esos sentimientos... ¿no? ...los videojuegos eran una de las cosas más poderosas... ...de los medios más poderosos... ...que se habían creado... ...y mezclar esa imaginación... ...con la tecnología... Eh, pues nada, era... ...la cuestión ahora mismo es... ...cómo hacemos cómo le llevamos a esa gente esta evolución la realidad, la evolución virtual ¿no? dice esta idea que llevábamos desde hace tres años dice a través de la mejor tecnología que tenemos dice así que os vamos a mostrar productos revolucionarios cuatro bueno, productos revolucionarios cuatro, el primero la virgen ¿Qué es <risa> una, consola una consola portátil una Steam Deck <risa> un un visor 3.0 para mainstream. Un PC gaming un PC system portable. portable ¿eh? Un PC portable o un portátil. ¿o? Y un hub. Eh, sí, para entretenimiento. ¿Pero cómo? Sí, un, eh, un, ¿Cómo? una estación de entretenimiento para el salón. De verdad, una, una, un, una consola. En un solo dispositivo. Ah, van a hacer un. Hola. Madre mía, dice, a todos nos gusta jugar a juegos de móvil en nuestro, en nuestro tiempo libre, ¿no? A mí no. ¿A ti no? <ríe> bueno, el Portal. Pimas Portal. El, el nombre mola, pero... pero gracias, Roby. Esperamos que sea la llamada que, que la tecnología necesita, Portal. Eh, esa tecnología... Llevamos cinco años... Trabajando en la VR y hemos cogido esa tecnología y la hemos metido, ¿no? Y que forma parte de la Pimax Portal Experience, o como quieran llamarlo. Queremos que Portal marque un cambio. Dice, lo primero es que vamos a hablar del gaming device este. O sea, lo primero es la consola... la aparece, de Pimax. Pero ha dicho todo eso en nuestro dispositivo. Dice, hay dos tipos de juegos para móviles a los que jugamos ahora. Dice, los juegos para teléfonos móviles y las consolas de juegos portátiles. Dice, los teléfonos móviles, ya sean smartphones, están diseñados para ellos, los juegos. Dice, pero tienen deficiencias similares. Están restringidos por el concepto del teléfono móvil en sí. El factor de forma, dice, y la interfaz no están optimizados para los juegos. Dice, para mantener el peso ligero... Y el perfil delgado del teléfono suele prescindir de una de un sistema de refrigeración activa o utilizar una solución activa de menor calidad. Esto hace que el rendimiento térmico sea bastante pobre. Además, para bueno. mantener el peso, no, o sea, perdona, dice, y el uso de una pantalla táctil en lugar de botones físicos significa que no hay respuesta táctil durante el juego. O sea, que nos está vendiendo la consola aquí como, como Dios. Las consolas también sufren dentro de sus propios ecosistemas cerrados. Esto significa que a menudo pasan muchos años entre los ciclos de actualización de hardware. El ciclo de actualización tan largo de los dispositivos significa que su rendimiento de hardware suele estar muy por detrás de la tecnología más actualizada. ¿no? Y las especificaciones tan bajas que pueden llegar a tener un impacto terrible en las experiencias de juego. Así que los juegos se pueden jugar, están incluso limitados a su propio ecosistema. Dice, y lo que es más importante, eh, muchos dispositivos sufren de un problema común, las gráficas. ¿no? Hablando de las gráficas. Dice, esto se puede resumir en. La experiencia visual, la latencia y el diseño del hardware. Dice, Por suerte en PIMAX, gracias a nuestra tecnología de realidad virtual, tenemos la solución para estos tres problemas que aquejan los juegos móviles. Así que hemos pensado, eh, ¿por qué no aprovechar lo mejor de nuestra tecnología de realidad virtual para mejorar la experiencia? Pues toma ya. PIMAX Portal establece en tres áreas. Ya empezamos. La... A Vamos ver, a ver qué dice. Anda, mira. Ahí está, Aquí tenemos la, la Switch de Pimas. La, la Switch Steam Deck de Pima. Mira tú. Oye, que esto... no es una en actual, Android, igual, supongo. Yo, desde sí. luego que... Se, se, se, yo no me esperaba eso. Sorpresas, sin duda. <risa> <risa> Empecemos por la resolución de la pantalla. A ver, la gente suele utilizar el término pantalla-retina para referirse a una pantalla con una densidad de píxeles de unos 300 ppi, de modo que los píxeles individuales sean invisibles a simple vista. Dice, pero los dispositivos portátiles más recientes... Están empezando a alcanzar ese estándar, pero algunas consolas se quedan cortas, porque no se actualizan, yo no sé. Dice, las consolas de juegos convencionales tienen una densidad de píxeles de unos 215 puntos por pulgada. Y las mejores pantallas de teléfono pueden alcanzar incluso los 460. Dice, este estándar se basa en la realidad, en realidad, en la distancia entre nuestros ojos y el dispositivo que tenemos en la mano. Dice, cuando jugamos con el móvil, nos sumergimos en la pantalla, ¿no? Dice, esto significa que nuestros ojos son mucho más sensibles a los píxeles durante ese tiempo. Dice, cuando estamos totalmente concentrados en la pantalla, la resolución típica podría ser mucho mejor. Dice, para mejor la Dice, estamos introduciendo durante estos años eh, aspectos de la VR en el cacharro este. Dice, en comparación con la resolución máxima de 2K, disponible actualmente en los teléfonos móviles, hemos duplicado esa resolución por primera vez, te ofrecemos... 4K, 4K para que luego el juego se renderice a 720p como pasa en todos los móviles, prácticamente. por ejemplo. Portal ofrece cuatro veces la resolución de un dispositivo de mano moderna. Vale, que es para para estar seguro de que recibes la mejor experiencia visual. Dice, por supuesto, una pantalla es algo más que su resolución, como sabemos aquí en Real Virtual. Tuvimos que elegir un panel que ofreciera la mejor combinación de colores. Contraste y resolución para la pantalla de Portal. Dice, nos preguntamos conseguir eso. ¿Cómo que lo conseguimos? Así que presentan QLED y Mini LED. Muy bien. Dice, hemos llevado la tecnología de la pantalla de nuestro producto estrella de la realidad virtual a Portal. Portal es el primer dispositivo eh, todo en uno que cuenta con una pantalla QLED y una retroiluminación Mini LED. Dice, es la mejor pantalla que puedes experimentar. Y aquí está el porqué. La, la mayoría de las pantallas de teléfonos móviles del mercado ofrecen frecuencias de refresco entre 60 y 90. Dice, actualmente más del 85% de los dispositivos móviles tienen una frecuencia de refresco de solo 60. Y los dispositivos con una frecuencia de refresco inferior a 90 superan el 90%, estáis viendo ahí, del mercado. O sea que lo que quieren es hacer una especie de móvil consola, o sea, eh, consola Android, aprovechando las pantallas que usan en sus nuevos cascos. ¿Mm? Porque son la misma tecnología Dice, portas es el primer dispositivo acción? que consigue 4K con una salida rápida de 144 En Pimax siempre nos esforzamos Por ofrecerte la mejor experiencia visual Dice, la mayoría de las empresas comercializan Sus productos utilizando valores de laboratorio Que se refieren específicamente al rendimiento Máximo a corto plazo ¿Eh? eso está real o virtual, para decir, pues no Esto es lo que nosotros medimos Así que, eh, en los escenarios de uso real Lo que realmente importa es el rendimiento Gráfico constante Y es verdad, en eso es verdad tiene que ser el constante, no vale que me digas que, que alcanza eso en un momento determinado. Dice, así que hemos diseñado Portal específicamente para que mantenga las velocidades de fotogramas estables y altas durante largas e intensas eh, sensaciones, sensaciones de juego. En comparación con los teléfonos, dice que es un 2,3% más potente. Pues no sé. Otra novedad ¿Qué, qué que teléfono? Pues no sé. El, porque el, también hay el, teléfonos el, gaming que tienen ventilación activa refrigeración activa dice este sistema eh, bueno, está hablando de la GPU puede que los límites de la GPU para que pueda ser overclockada over como se diga eso, dice lo que permite tener un rendimiento adicional de alta gama es verdad, que eso es lo que hacía eh, Pico 4, que gracias a, a meterle más eh, fresquito, puede subir más los, los ciclos Pisman de... nunca hace compromisos Pima nunca hace compromiso Ese juego, de, ese juego de <risa> ASW, meten eh, eh, es de AVR ASW Mete en tecnología ASW El, el resultado de meter la Retroproyección, la reproyección asíncrona Dice, el mejor equilibrio entre calidad de imagen y tasa de refresco Que puede ofrecer nuestro hardware Dice, el segundo avance de Portal es su, El input, o sea, vamos a empezar a hablar de input vale, El retardo sí, de bien. entrada Se utiliza para describir la latencia entre una Entrada y el juego Y de, además de la tasa de refresco ya conocemos el factor más importante que afecta al input, que es el, el MTP, el Motion to Photon es verdad, desde que se genera hasta que la luz se ilumine y llega a tu ojo el MTP es, dice que es una medida clave de la latencia y que nuestro equipo de ingenieros se ha dedicado mucho tiempo a, y esfuerzo a averiguar cómo optimizar la latencia reduciendo el MTP y que en nuestra línea de tal pues, llega inferior a 20 milisegundos que debería ser 10 milisegundos, pero bueno y en AR son Pero 5 milisegundos. Es, es plano, claro. Es plano, claro. Dice el retardo de entrada móvil medio es de 100. Así que el lag total es de 25 milisegundos en Portal, incluso con su resolución a 4K y 144. Toma ya. Pero esto es verdad. ¿o es? Eh, bueno, a ver. Eh, dice que la mayoría sentimos que la experiencia no es muy buena cuando jugamos a juegos móviles por las pantallas táctiles. Así que el tercer avance que hemos hecho con Portal ha sido su diseño interactivo. Eh, actualmente, que utilizas mandos, ¿no? Está diciendo muchos juegos están diseñados para tal, que, que, que sube a la latencia cuando tocas los botones, las reacciones eh, para que el juego eh, sea esté sincronizado con lo que tú tocas, pues bueno, todas estas cosas que dice que, que el número total eh... a ver, ¿cómo, ¿por dónde vamos? Sí, vamos bueno, que jugar sí. tocando la pantalla es un... Claro, pues, de todos los botones. Pantalla. Eso claro. es, se ven directamente en la, en la pantalla y que, bueno, seguramente toques el botón equivocado, que es muy fácil, ¿no? Y lo que es peor, más del 30% del espacio de la pantalla o el 30% queda bloqueado por tus propios dedos. Así que, para hacerte la mejor experiencia de manejo, hemos diseñado Portal con, tre con 32 botones físicos. ¿32? ¿Dónde están los si es presidios? 32 dedo, botones físicos. Eh, ni, ni pues como plata, lo eh, no los tenga por detrás. Dice, <ríe> de esto es algo inédito en lo que respecta a las consolas portátiles. Significa ah, que, que puedes tiene conseguir bien. un número asombroso de combinaciones. Junto con los ocho botones mapeables, eh, Pimax te ofrece la experiencia definitiva de la consola portátil. Dice, pero ¿cómo se mapean las teclas virtuales de esta manera? Pero bueno, hay bueno, 100.000 consolas Android de este estilo y otras 100.000 que funcionan con Windows y, ¿sí? y con bueno, incluso que puedes instalar bueno, SteamOS. Vale. Dice, estamos cooperando con los principales socios de nuestro ecosistema para optimizar el, ma el mapeo de las teclas, permitiendo a los usuarios elegir libremente entre varias configuraciones de teclas y descargarlas directamente desde nuestros servidores. O sea, ¿vale? Dice, además, ¿qué es lo que influye en cuando juegas a un juego de carreras? Solo tiene un gatillo, eh, claro, no gatillo. tiene dos. Dice que lo que más influye en nuestra experiencia de juego es el en el simulador. La sensación de pisar el acelerador. Dice, así que Portal utiliza gatillos analógicos para permitir el control del acelerador y así optimizar la aceleración en el juego. Para que para los que no lo sepan, esto significa que los gatillos puedan ajustarse sin escalas, proporcionando datos analógicos, También le hemos metido unos motorcitos, ¿no? lo que está diciendo, para que la simulación de vuelo, la respuesta de los botones... Eh, pues justo el juego que ha salido de carreras no tiene aceleración, es un botón acelerar en pantalla y ya está. Y no que creo hay, que le hayan Que a alguien a le diga al hater que tengo debajo. Que, que <ríe> pasa. Que, es verdad, es verdad. Dice, bueno, que también hemos añadido motores lineales, es lo que ha dicho antes. Dice, para hacer esto eh, necesitábamos un shock el, el chip. El chip en un, Este dice en el corazón de Portal se encuentra, por supuesto, no podía ser de otra manera, un XR2. Eh, han hablado con Qualcomm y dice, también conocemos el, el revolucionario ¿no? hemos utilizado alguna de las mejores GPUs tal, Esa, estamos, conocemos muy bien eh, el XR2 y de lo que es capaz de hacer y hemos completamente rediseñado eh, toda nuestra consola a, a alrededor de este pedazo de, de socket, dice el Snapdragon integra el motor IA de Qualcomm que puede acelerar el rendimiento durante los casos de uso eh, y sigue a la CPU multinúcleo y el GPU y el procesador vectorial dentro del chip Snapdragon para teléfonos móviles y también las soluciones Snapdragon 5G pues muy bien, esto proporciona una experiencia potente y eficiente desde el punto de vista energético con conectividad inalámbrica y además un complemento perfecto para, para Portal Joder. de todas formas vaya chapa que no está dando ¿No? los estándares eh, Comerciales están, no pueden... En... Ah, bueno, que ahora va a hablar de, de... la latencia introducida durante los tiempos de carga y de transferencia de datos. Eh, tienden a ser un... tal Dice, todos los portals vienen de serie con un Wi-Fi 6E y también existe la opción de actualizarlos a nuestra 5G. Dice, para los consumidores que tienen una demanda extrema, nos complace deciros que tenemos el módulo wi anda que también funciona con nuestros cascos reality series. Será totalmente compatible con el portal. O sea, básicamente van a sacar un headset eh, tonto Que se conecta a la consola, seguro Porque esta consola por sí mismo no tiene sentido si... Las versiones de transmisión de datos pueden alcanzar hasta 7 gigabits Con casi cero latencias eh, También hemos llevado los 6 grados de libertad de la realidad virtual A un dispositivo portátil por primera vez Así Dicen las cuatro. cuatro cámaras. cámaras Tiene 4 cámaras Las cuatro cámaras del cuerpo más la cámara principal Dan a aportan la capacidad de... Leader level, dice. Sí, sí. sí, sí de ya por vale. experiencias de realidad Lo virtual estoy... a un dispositivo de mano, con un posicionamiento. Lo estoy preciso. le quitas los mandos y pones la consola en un visor. No jodas, no. Porque ya tienes la pantalla dice, 4K en 4K esa. Hemos llevado a aportar algunas de las mejores tecnologías que tenemos en la serie Reality, desde la pantalla y <risas> la baja latencia hasta nuestro diseño industrial. Se trata de un dispositivo verdaderamente intergeneracional. Pero no será solo el hardware lo único que hace descargar a Portal. El sistema operativo y la interfaz son igualmente impresionantes. Es lo mejor de Android combinado con nuestro diseño y un centro, un hub, para toda tu vida digital. Venga. Sistema operativo ha sido eh, creado específicamente para una consola de mano, así que la interacción es la Switch VR, esto. Sí. Hay un nivel de conciencia en el diseño de todo sistema y el resultado es una experiencia suave, suave y uniforme. Smooth, smooth criminal. Se trata de un sistema operativo construido para los jugadores móviles desde cero y permite que millones de juegos Android e incluso muchos de los emuladores de consolas clásicas estén al alcance de tu mano con la mejor tecnología de hardware del mundo. Ajá. Dice: Ahora tendrás curiosidad por saber cómo funciona Portal. Pues. Bueno, sí. es una... Como una consola normal Android, con la diferencia que le quitas los mandos y te la pones un casco. Es que ya, ya lo tiene o sea, solo si tiene no dicho, frontal de un casco pero, pero No sabemos, pero, pero lo, no... Van <risa> Oye, <risa> Oye, lo van a decir. Han dicho, han dicho que, ayude, una... que hay uno. Edu, edu, macho, eres, eres el oráculo. ¿Quién se iba a.? Una... Es un astro. Nintendo Labo, más bien. Es, un, como la es una cosa muy rara. Es una Steam sí, Deck cool. para jugar Nintendo, a Android. ¿no? Nintendo Labo, bien. Pero eh, con cosas Android que puedes hacer en, en cualquier móvil, pero, pero todo bueno, todo sentido. es un dispositivo. ¿Le habéis sentido a esto? Pues, a, ¿A sacar una, un móvil de Android? Es o sea, Pima, perdón, que un está, móvil, una consola ver, esto, Android. Que esto es Pimax, eh, que estamos hablando de Pimax, que esto no estamos hablando de cualquier. No sé. Hasta que no sepa el resto de cosas, pues hombre, de cara a la VR ahora mismo, de, estoy flipando, claro. ¿no? dice Y él, dice, el diseño es único y no se parece en nada que hayas visto antes, ni tú ni nadie. Portal es un dispositivo de juego totalmente equipado, no es necesario un teclado, un ratón, o unos altavoces por separado. El propio Portal incluye el hardware, la consola y la pantalla, todo ello integrado en un dispositivo de mano. Eh, dice, pero no solo eso, también cuenta con una de las GPUs basadas en ARM más potentes del mundo, los 8 GB. Giga... De RAM que se combinan con opciones ¿no? 228 hasta 256. También le puedes añadir un Tera adicional para una micro SD, oh. lo que garantiza que se pueda jugar a cualquier juego grande o pequeño. Eh, <risa> los altavoces de, de Portal también se utilizan la tecnología DTS que hemos desarrollado para los cascos. O sea, para... Yo, es que lo están mezclando todo. Es como. El ¿USB estoy port? O sea, USB he, tomado... port. He, zonado, he cenado algo y me han echado ahí una pastilla o ¿vale? Yo estoy flipando. Wi-Fi 6, wi 6 wi -Fi. proporcionan conectividad inalámbrica general. Dice, también le hemos puesto la batería más grande que hemos podido hey, Nos Vengo toca, con... nos toca, venga. Hombre, venga. Venga, ahora le venga. quitan los mandos y Vamos lo meten nunca. Vamos ahí, algo de música. Dice, seguramente, eh, recuerdes nuestro evento Crystal, en el que demostramos la hoja de ruta del desarrollo de los productos de nuestra serie Reality. Ahí, ¿no? Que estaba en la naturalidad, autoconciencia y libertad. Es que me encanta esto. Me complace decir que Portal también es un dispositivo compatible con la VR. ¡Eh! 3.0. La diferencia es que el estándar 3.0, a ver. Pero, pero. Vale, le quitas eso, sacas la pantalla. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dios, es un. Joder, es un daydream. Un daydream con 6DOF. Y los mandos... ¿Sí? madre mía. Los mandos ahí. No me esperaba eso, desde luego. ¿Pero qué es esto? Yo sí. ¿Sí? ¿De verdad? Es lo que le, lo que le dije a Ramón ayer, que, que podría ser. Digo, esto me van a hacer una una consola, un casco de VR, que, que va a ser estándar opcional opcionalmente. Oye, la diferencia es que Joder, el estándar pero... 3 de la serie Elite es para los entusiastas de la VR. Esperamos que más personas aprovechen la oportunidad de entrar en el mundo a través de, de Portal. Así que vamos... Vamos, vamos a ver de... No sé, es que yo estoy ya flipando. Yo ya no sé si traducir. dice sí, priv... sí. Vamos a hablar de la naturalidad. Dice, la corriente de la VR sigue utilizando pateas LCD. Estamos orgullosos de traer la tecnología de la pantalla QLED a Portal, que es también la, la tecnología que utilizan nuestros dispositivos VR3. Dice, aquellos que... Bueno, QLED actualmente da un 20% de... Pues no sé yo es que estoy flipando, o sea, una los dedazos, vamos a volver a tú, tener tú sigue, los dedazos sigue de Oscar, sigue sigue Oscar es, no sé no, bueno, eh, es que está bueno, esto es, bueno es está lo, sí, lo estás comparando cerebralmente de, de sí. traducir pero vamos, que esto, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Que se, los no, LEDs, pues esto es la pantalla mini LED, led la que ya conocíamos de cristal la tecnología que, que, que ya la han hablado antes y eso, el contraste por el mini led de la, de la retroiluminación y HD recomiendan ahora mismo, que puede tener también función por pero alto bien. contraste del hardware. Dice ya que creo pía, que sean pía, familiares con claro. Pima saben que Mira, se, se conoce por el FOB. Eso es. En el ADN está el tema del FOB grande. Uh -huh. Pima se ha introducido una gran innovación en los dispositivos portátiles que permite ampliar los campos de visión. Dice, también ofrecemos eh, eh, soluciones ópticas ¿no? que permiten ampliar esos campos. Hasta 140 grados hasta de Hasta 140 grados, pero dice para muchos eso no personas, puede ser <ríe> calla, calla, <ríe> <Disfrutan> de, patreras, <ríe> no puede. Eh, de claro tienes que equilibrar el PPD y el FOP eh, dice nuestros usuarios no tienen que elegir Dice, porque Portal también es compatible con las, las soluciones ópticas del 3.0. Dice, con las tecnologías esféricas alcanzamos unos 27, 27 PPDs en una consola. Eh, Apuesta ahí. Más del cabeza. 50% de los visores mainstream. mainstream. Sí, sí, la claro, pantalla mainstream. es 4K entre 2 por ojo. Dice, vamos a ver lo, la autoconciencia, eso que llaman autoconciencia. Dice, cuenta con el seguimiento inside out, eso lo sabemos, sonido envolvente... 3D, que envuelve al usuario. Dice, también estamos desarrollando Portal. Pero ¿qué es Social, Edition. Social Edition. Dice este dispositivo eh, que pa, pa, para. O sea, este que, dispositivo vendrá después, idea. llevará hay tracking y face tracking. Y face tracking. Yo para estoy Yo, mm. <ríe> <te> lo juro. <ríe> eh, también estamos desarrollando el, el, el este. A ver. Con, cable y, largo, Con cable y cable inalámbrico. Hombre, claro, es que si no. Native, o sea, cable HDMI nativo, sin compresión. ¿Mini HDMI? dice integra un enlace de entrada, o sea, bueno, vale, un, un ahí me, pone que te permite jugar, jugar a juegos de Steam VR sin la degradación de la señal que se podría encontrar en las conexiones USB, ¿no? Asustante. Y en otros dispositivos como Quest 2. Y además el mencionado módulo WiGig, WiGig este de 60 GHz de Pimas está diseñado para cumplir con las especificaciones de VR3, que significa que tienes la libertad de utilizarlo con Portal o con cualquiera de nuestros nuevos cascos de la VR de la serie Reality. Incluyendo Crystal y, y el book insignia de Pimax. Dice: Cristal fue Crystal fue el primer HMD diseñado para aprovechar el nuevo sistema de lentes intercambiables. Esta innovación en el diseño nos ha permitido crear unas increíbles. Eh, se me va ya ya. Dice. <risa> nos complace anunciar que hemos llevado esto a Pimax Portal. O sea que también puedes cambiar las lentes. ¿Qué marda? Hemos creado dos Lente lentes diferentes. Para el Portal Viscal, eh, el primer juego de lentes, eh, te da 100 grados con una nitidez del 27. Dice fan, pues no sé. Fantástico para las experiencias de VR. Claro. Y el uh -huh. segundo te da 60 grados. Y una nitidez de 40. Perfecta para, para ver, ver películas multimedia. Joder, sí. Para ver películas. Dice. Ah, interesante. ¿hmm? Además de estas dos opciones de lentes. Dice, también hemos creado una edición especial, una FOB edition portal, portal Horizon, que tiene 140 grados, que te hará y 20 ppds eh, ¿cómo? ¿cómo? cómo? 110, no, 110, no. 110 grados verticales, que, que hay otro el, el portal Horizon ese que te da 140 grados de FOB lo que sí. no me ha quedado claro, si son otras lentes o es otro dispositivo creo que es otro dispositivo o sea, que como que hay varias carcasas a poner buena música o sea, es una o sea, en switch. definitiva, es una Switch y tendremos como uno, uno, o sea, un, el modelo estándar que le podrás cambiar el lente para el modo película o el modo normal de 27 pp de 100 grados de fob y luego tiene el modo de 140 grados de fob 20 pp de que parece que es otro accesorio que a lo mejor tendrás que comprarte si quieres el de más FOB o el de fob estándar este de 100 grados. Pues es, en verdad es un móvil eh, porque tenía Distancia 5G Ajustable parece, ¿no? Se ha visto ahí, ¿no? Yo, sí. yo, yo no estoy terminando de entender. No batería, batería, batería para el concepto de contrapeso, eso está bien. Sí, es eh, confortable. Bien, sí. Eh, claro, por eso lleva las cámaras, por eso lleva las cámaras. El, ¿Claro? El, claro. la cacharra esta Ahí tenemos HDMI? cable HDMI, no DisplayPort, no pero display sí HDMI. Eh, <risa> bueno, así es. Eh, vale. tampoco no Bueno, la gráfica sí ha llevado no 60 más Power Station. Hmm. Cantidad de cosas, ¿no? Que, que, que, o sea, yo te juro que todavía no dijeron. Tiene todo. Me voy una, a meter en la, la cama sin todo. saber lo que me presenta. el 40 bpd, 6 fob Pero es que yo la película quiero verla con más FOP. No necesito 40, no sé. O sí. 60 Pero grados no sé de fob de, no ya está no sé mal. Quiero. Ya no una pantalla que ocupa todo. 60 grados de tu campo visual es bastante grande. Pero es prácticamente... que no está cambiando de visor, es que parece que sean visores diferentes. Sí, parece ¿no? que no, son cosas distintas. No que le cambien las lentes, sino que sean visores diferentes. A lo mejor es por el Portal Edition este raro, ¿no? El Portal O sea el, el Portal Social Edition que ¿Eh? Ese, ese es el otro, ¿no ves? Es el Pero, el, el, Pero cuentas con... El social el... es el castañoso, cuatro. ¿no? Pero que tiene el, el tracking facial, pues se veía ahí cámaras por aquí abajo y por los lados. Mira, ahí se ven. Tiene la cámara, sí. Bueno, esto esto de primeras vale para PCVR. De primeras. Antes de criticarlo, lo, lo mejor. Y, PC VR. y nativo. Y okay. nativo. Luego los mandos, pues los mandos son los... La verdad es que es súper original. Yo estoy flipado. O sea, mira, que se Está lo metes en una pistola. Pero Pimax, que. Es, desa, están desatados. Es como la Switch, te puedes hacer los, los, esos de cartón, ¿no? Está ha ahí! Un... Han, hecho, han hecho un brainstorm y no han dicho que no a nada de lo que se ha dicho en la mesa. Y si cogemos los mandos, venga, vale. Y si los metemos, va, vale, una pistola, hecho. O sea, no, no hay nadie ahí que ponga freno a nada. Es... Claro, y te, puedes, te lo puedes acoplar para hacer tracking de pies también y esas cosas, ¿no? Qué, qué maldad. No, porque no, no llegan a verlo las cámaras a los pies bueno, Hostia, pero ¿quién también. se iba a imaginar esto? <risa> pues no sorpresa, es, pero desde luego que no Es lo mejor de... Pues está interesante, joder es, es, Hay, hay que, es que ver el de... precio, porque aquí apuntan a Mainstream O sea que... Es un dispositivo no, claro, que vale para un montón de cosas Venga, más, más cosas Más cosas Vale el PC ha sido durante mucho tiempo el rey de los dispositivos del juego, o de juego. No, sin embargo no, no, no, llevamos, llevamos décadas jugando los juegos de PC de la misma manera, estamos limitados por el espacio físico y solo podemos disfrutar de los juegos de PC que está instalado en un lugar específico. ¿no? Dice, la postura sentada que se adopta al jugar en un escritorio es extremadamente antinatural para el cuerpo humano y nos encontramos con más problemas si tenemos en cuenta que los PCs suelen estar diseñados para la productividad. Dice, hay algunas consolas que pueden jugar a juegos de PC, pero siguen teniendo muchos problemas, ¿no? Como FPS muy bajos, una calidad de imagen bastante pobre, dice, y un consumo de energía altísimo. Esto hace que el tiempo de uso sea escaso y que encima sean más pesados que la leche. Para nosotros, los juegos de PC se basan en la libre elección de, del usuario, ¿no? Por lo que queremos. Ofrecer tantas formas de juego como sea posible Dice, para hacer eh, Flexibilizar la configuración del juego de PC Presentamos una solución que permite Conectar Portal a una pantalla más grande Y a los controladores Dice, creemos que debemos ser que debería ser posible utilizar Cualquier pantalla que quieras Ya sea por comodidad, usabilidad o simplemente Por referencia o preferencia personal Dice, después de discutirlo mucho Hemos conseguido crear Pimax XL ¿Eh? Fuma. Otro más, más grande Pimax <risa> <Y más> XL <risa> Con una pantalla de 2560, ¿no? Eso, 8, ocho, ocho, no sé como qué. 8 pulgadas. 8 sí. pulgadas, frecuencia y le... O sea, es transformer total, ¿eh? O sea, pero pero cuántas cosas off. hay, pero te va a llegar un. A, a, como lo compres todo, <risa> tengo un palet de hazlo tú mismo. Esto sí que es házelo tú mismo. 2560 por 1608,8 es lo que tiene la, la pantallita. Con un refresco de 120 Joder, 120 Hz. Está bien o sea, pero estos están, se están meando ahora en todas, en todos, ¿no? o sea, en Playstation, <risa> en Sony en... en, en, en, en... O sea, no, sea, para... el hardware propio para ejecutar juegos realmente no puede ejecutar juegos de alta calidad, sino juegos de móvil claro, es que por eso Yo bueno, dice, todo esto funciona en conjunto para hacerte una experiencia de juego en PC sin, sin concesiones ¿no? el módulo WIGIC este, streaming, eh, nos ayudó a crear la mejor tecnología de streaming y de red que pudimos implementar en Pimax Dice, junto con las aplicaciones, estas gratuidades te permiten transmitir pa, pa, pa, pa, eh, juegos sobre la red, eh, ya que todo el cálculo se realiza en el ordenador remoto. Esta es otra de las tecnologías principales que Portal pone en práctica para facilitar el acceso a los juegos y permitir que nuestros productos tengan una mayor duración de la batería. Mira el tío, el pijama, que yo esa es la XL eh, que ha metido la, la otra dentro de otra parte. ha pantalla. metido la otra dentro vas metiendo como las muñecas <risa> matriosas dice ya sea en el sofá o en la casa va, lo que tú quieras dice para eso hemos desarrollado la mini estación Pimax la mini estación funciona con un procesador eh, off board bueno, y un sistema operativo para portal así que puedes meter tu PC directamente en el bolsillo cómo ¿Eh? Y esta combinación de diseño ofrece algunas ventajas de rendimiento eh, únicas en los dispositivos de, de mano que conocemos. Al conectar el XR2 a la CPU-GPU del PC a través de WIGIC, eh, el Portal eh, destaca en estos usos. Renderizado eh, como partido, ¿no? O sea, sí. que En casa, el módulo Wi-Fi te permite transmitir tus juegos favoritos directamente desde el PC a Portal. Y si luego puedes utilizar el cuerpo de Portal, o puedes utilizar Portal XL en toda la casa y transmitir tus juegos a través del el cacharrico ese que es como un repetidor wifi y espera que hay más, que espera que hay más Power Station, una solución preconfigurada y actualizable por el usuario con el soporte de, del split rendering este dice, podemos conseguir el doble velocidad de fotogramas eh, manteniendo el peso de la máquina al mínimo, así puedes llevar tus juegos triple A al PC sin necesidad de un portátil enorme, pero cómo pero que estaba jugando en la playa, sí, no, que no entiendo sé, nada. Yo ya no sé lo que estoy hablando. Que sé lo que estoy <risa> Sabemos que muchos fabricantes de juegos también recomiendan los juegos en la nube. Ahora la nube, van a hacer, dice, la popularidad de los juegos en la, en la nube se ve limitada por los tres factores principales. La baja calidad de imagen, las caídas de fotogramas y la, y la latencia. Dice, con Portal, el 5G, así con el Wi-Fi, la renderización dividida. Se resuelve perfectamente estos tres problemas y obtiene una experiencia de juego en la nube sin problemas. Y al transmitir con nuestra administración se admiten todas las plataformas de juego en la nube del mercado. Dice, no Pero como que estén? renderización dividida. Yo qué sé, ¿Es tú eso? sigue, sigue, que esto va, que esto va, eh, despega. Dice, ahora echemos un vistazo a nuestro salón. Venga, oh, a ver, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, a mí no me ha quedado claro la mini estación esa portal, no, no lo he entendido bien. <risa> a mí no me ha quedado claro desde el mi Pero mismo. lo del PC está claro que es un PC y se supone que hace streaming a, pues eso, a, por Wi-Fi o por Wi-Fi ¿no? o por 5G incluso, creo que, que era lo de la playa. Yo esto me lo tengo que ver hace, otra vez. hace streaming del PC a tu, o sea, igual que juega en remoto a tu consola ¿no? y tal, con, con Xbox y demás, ¿no? Pues yo entiendo que se refiere a eso. Claro, pero pero entonces el cacharrito ese que es cuadrado ese no sé cómo, cómo se ese, llama... Que hay que... ese ya no sé si es un mini PC también es lo que no me ha quedado claro pero esto es lo más te lo juro que, o sea, que hace Steam ahí. ¿De dónde sale ese Steam? ¿Dónde está instalado ese Steam? ¿En tu casa o en casa del vecino? porque ya... <risa> A ver, con Steam no, ese... Link puede claro. jugar de, a Steam desde cualquier sitio con internet. En sí, realidad. Wixi, claro. A ver, que el WiGi va a 60 GB. No, mira, no puedes... que, sí, que sí que es una CPU claro. AMD. O sea, es, una, es como una especie de Steam Deck, el Mini Stadium, para ejecutar juegos de PC. ¿Sí? Ah, vale. O sea, pues eso es un mini PC para eso ejecutar un, juegos un de PC. PC eh. Metido ahí que se lo mandas por WiGi y se sí, llevaba está. una MD y que la batería sí, de todo esto, pero, pero... Nah, eso, eso irá conectado a algún sitio, digo, Tengo ¿no? la sensación claro, de, eso, de eso estar es en el futuro de verdad. O sea, que estamos. Esto es posible día de hoy. Yo. Le está cambiando el módulo de arriba que es el módulo de comunicación, la tarjeta de, de Pero de cuántos módulos sí. hay, cuántos puertos de, de, de conexión hay. cuántas pues y ahora saldrá debajo de ahí un este y será un piano ¿sabes? también tendrá teclas de piano a tendrá... portable PC Gaming System vale, nos toca ahora la parte de de entretenimiento vale, dice, mucha o sea, gente de, tiene, una, de... dice tiene una televisión enorme en, en, su, en su este dice eh, ¿podríamos jugar a los juegos de Portalai en esa tele? Eh, en una, dice, necesitamos hacer el, el, el casteo ¿no? a, a través de, de AirPlay o de o de una función similar, dice, pero esto también es un gran problema, es control porque los botones y los joystick se encuentran todas en la pantalla del teléfono, así que si, si no tienes un mando, estás todo el rato mirando el, el teléfono, ¿no? el momento equivocado, dice, además incluso si tienes un mando, experimentarás un retraso innecesario en los inputs, que acaba de hacer los acaba de juntar Ofreces es que me, me pierdo <risa> cada vez que miro hay algo más extraño dice así que hemos hecho un doc para portal para que todo el mundo pueda jugar como quiera la leche, más cosas más cacharro. otro, otro, otro, otro más. Cacharro. Bueno, <risa> más cacharro, bien tiene tracking 6DOF pero a <risa> ver tendrá tracking 6DOF pero los mandos no llevan el puesto el módulo este de tracking Así olvídate. que. olvídate Dice, eh, el módulo de acoplamiento también tiene un XR2, por supuesto, XR2 hasta hasta en el horno. Y el seguimiento F para llevar el juego interactivo a, a todo el mundo, ¿no? Con la IA neural, que todavía no se ve, dice, y el aprendizaje profundo podemos habilitar una gran variedad de casos de uso. Vamos a ver vamos a ver qué, qué casos de uso. A ver, estos casos de uso incluye juegos dinámicos, juegos de fitness, eh, big screen en pantalla grande, multimedia... Dice, en primer lugar, vayamos el modo de juego de pantalla grande. Dice, piensa en ello como una solución de acoplamiento tradicional. Puedes conectar el dock a tu televisión con Y jugar en el sofá con un mando hidráulico. No sea hater, no sea hater. a simultáneo. Admite el modo multijugador local con hasta seis mandos conectados simultáneamente. Dice ahora vamos fin el fitness. Este está cuadrado también. Este le dará. Dice, hay tutoriales online y que, que utilizan equipos de fitness ya preparados, dice, sin embargo, sin embargo, hay muchos problemas con el entrenamiento en casa. Dice que para muchas personas es aburrido, toma claro, y no les proporciona suficiente motivación. Los métodos de entrenamiento no suelen ser lo suficientemente inteligentes debido a la falta de instrucción personalizada y a la nula retroalimentación. La falta de instrucciones precisas hace que los entrenamientos no estén en contacto con el elemento más importante, tú, bueno, yo, o tú, bueno, los que estemos gorditos. Eh, también faltan contenidos interesantes. Eh, no, dice sabemos que hay muchas plataformas de realidad virtual con contenidos de fitness muy populares. Comporta el poder disfrutar de los contenidos de fitness más populares sin problemas en tu sala de estar y sin las limitaciones de sudor de un visor. No. Pero ahora, me, está, ahora me, me estás vendiendo que no te pongas <risa> el visor. Pero si me estás vendiendo un visor, dice, y si necesitas un entrenamiento profesional más intenso, pues también. Hemos hecho un hemos hecho un box, un, un algo Streaming de plataformas comunes O sea, más populares Dice, claro, es un cacharro Que lo va a dominar a todo, por supuesto Es que te compras esto y ya no necesitas ni microondas eh... <risa> En verdad no es un cacharro para todo Son 7.000 millones de cacharros Para pues... 7.000 millones de casos A mí me flipa, a mí me está flipando <risa> esto que estoy viendo Porque es, es, esa es la, la mayor mayorillada de olla Que he visto en una presentación Jamás O sea, tienes el Kinect, o sea, tienes ahí una Lo especie de Kinect ¿no? Que te... O sea, hemos han, han hecho todo. <risa> no. Mira, a ver. Puedes jugar a House of the World <risa> o <el> time Crisis <risa> La Wii también, como dices Sí, es como una Wii también. Pero bueno, ¿en cuántos mercados se ha metido esta gente? Pero, en Asia, pero no hay en juego para eso en Android. A ¿No ver, esto es modo es Kinect, Kinect total. Sí, esto es modo Kinect. Necesitas software propio. 8K. ¿8K? Y todo en la cacharra esta. Madre mía. Yo sí, estoy con Cowboy. Esto hay que verlo 27 veces para entenderlo bien. <risa> dice: Venga, vamos a llevar un. Eh, dice: va, Es más que un dock. Dice: Lleva las escabilidad de porta al siguiente nivel. Puedes conectar dock a tu televisor y jugar en el sofá en cualquier otro lugar con tu mando inalámbrico favorito. Puedes utilizarlo como entrenador físico. Puedes, eh... Como tu dispositivo de streaming multimedia, cuando termines en el salón puedes sacar Portal directamente del dock y llevarlo contigo donde quieras. Así que... Mmm, más cosas. Portal es un dispositivo revolucionario que satisface todas nuestras necesidades tecnológicas diarias. Toma, claro. También es un dispositivo que cumple con nuestros requisitos para, para la realidad virtual. Dice, por supuesto, no solo estamos avanzando con nuestro hardware, también tenemos buenas noticias para nuestro ecosistema. Ajá. Pimaxianos. Pimaxianos. Espera, <risa> sigue traduciendo tú, si, si puedes. Sí, sí, versátil. Sí. Vamos a hablar del ecosistema de Portal. Es un portal, literalmente, que nos permite a los entusiastas. Vamos, jugar entre juegos VR o juegos de plano. Ya sea a solos o en casa jugar con tus amigos tu mejor elección el portal en VR muchos juegos populares deportes, lucha, disparos tiro con arco, aventura terror y vamos, todos los, todos los géneros Sí. Nos van a ofrecer un, un número de, de calidad de juegos de acción. O sea, sí que tienen software propio, sí. como Certeso, tienen sí. Está <risa> guay. Pimax versatile Dice, Muy versátil, versátil ¿eh? que, Sí, que trae a un montón de content developers Y que ahora os vamos a explicar eh, Para hablar de cómo va a impactar esto en el futuro ¿Y este quién es? Ah. De Clique Games, no me suena A mí tampoco Estamos llevando el medio más Dragonfish. Vale, este sí me suena. Dice: Estamos incorporando hmm. el fútbol y tracking para hacer ju a juegos de pantalla. A juegos de pantalla, sí. Porque ten, tienes solo fútbol y tracking si tienes la consola delante de ti grabándote con las cámaras haciendo de como de Kinect. Claro. Lo que le imposibilita usar en VR. Mira, el de, lo de with, the Wizards, Carbon. El Tempestfall de Warhammer. Sí, es un juego de, del mundo de Warhammer. Sí, sí, este ya lo conocemos de su este ya lo conocemos. Dice hmm. el Mighty Warrior. No está hablando de lo que es el juego, pero ya, ya sabemos Virtual Fighter Championship sí. Va a estar dentro de la... ¿Pero qué nos están enseñando estos juegos que son? Son juegos nativos De la... Juegos que tienen soporte para el visor ¿Pero para el visor sí. o, para, o para... Para el consola. visor de VR, sí, sí, sí Warhammer, Tempeful, el juego de VR mm. <risa> Ese también es, Este también es de VR, sí el Space Slurpees. Pero qué mierda, con todo los respeto. <risa> es el juego del de Nokia, del Snake, ¿te acuerdas? Mm. Sí, ya lo sé, pero. Hombre, el... el nuevo móvil, ese nuevo dispositivo tiene que okay, tener juego de no. la serpiente. Pero no, <risa> que... De verdad, que yo parece que es chupado. Bueno, chupado soporta el internet, ecosistema internet, Android abierto. Y... O sea, los juegos más populares de móvil vas a poder jugar. Sí, sí, dos dos games, games, para diablo. El o sea, esto, esto ya, esto ya es móvil. ¿eh? O claro, sea, esto ya, ya es Android. Eh, esto ya es la ¿verdad? consola. También hay botones virtuales en la pantalla y además de los joysticks mm. eh, para la mayoría de los juegos dice y que los puedes bajar directamente con un solo clic y que y empezar a jugar instantáneamente. Sí, que que su ecosistema te que permite, permite lo de compartir. La, lo de los botones que configura claro, otra persona y, y Mejora la experiencia Dice, vas a descubrir eh, Con el nuevo porta <risa> Vale, porque tiene Tiene el, eh, un montón de O sea que está hablando ahora de los, de, Del ejercicio eh, Pero qué manera de Está mezclando todo Sí, sí, sí, sí dice un montón de gente alrededor del mundo está colaborando con nosotros para lanzar este nuevo ecosistema, dice con un montón de títulos de, de software mmm, impresionantes, dice este año vamos a continuar mejorándolo y vamos a extender y vamos a crear o sea vamos a darle soporte completo a todos los desarrolladores para que vengan con nosotros, es pues la típica llamada de, de, de, del ahorro dice además os vamos a ayudar y os vamos a y también Mods, mods de VR. Modificaciones para Mods de VR. Modificaciones <ríe> para Mods de ¿Cómo? Para que todo el mundo pueda... Este ecosistema está diseñado desde el comienzo con todos los desarrolladores. Y hemos preparado un 1000 Portal Development Kings para enviárselo a los programadores gratis para que puedan hacer sus juegos y puedan hacer sus cosillas ¿no? mm. dice, y siempre y cuando estos van a empezar a curar la, siempre y cuando tu juego nos bueno, mole mínimo técnico, ha dicho claro, los <risa> mínimos técnicos. ahí está, si estáis interesados en desarrollar para porto. Ahí está bueno, se ha visto el juego ese de la serpiente así que el mínimo técnico tampoco que sea que... Un... <risa> ha preparado más de 30 shows a, alrededor de, mira, ahí de Barcelona eh, lo también tenéis... Eh, no parece que haya muchos en Latinoamérica. ¿Mm? Bueno, ninguno ninguno. Ninguno. Pues lo sentimos. Bueno, nosotros, por lo menos, tenemos ahí uno, uno en Barcelona. Uno, uno. Sí. sí. Uno en Barcelona, sí. Dice, también puede, vamos, a promo, vamos a publicitar tu, tu historia, tus juegos. Dice, como soporta también los seis eh, grados de libertad, pues también te va a permitir. Sí. O sea que. La cantidad de cosas. También estamos trabajando con, con gente que trabaja en el mundo del hardware para darle eh, soporte a todo lo que hagas. O sea, vamos a intentar dar soporte a, a todo, a todo. Tengo ahí una... Donde mi hijo se hace los zumos, también le va... La construcción del ecosistema PIMAX requiere la participación no solo de los desarrolladores, también de los PIXMANIANS. ¿Sois PIXMANIANS? PIXMANIANS. PIXMANIANS. Dice, así que queremos dar las gracias a los 75 que han, que han estado ahí y que han ayudado a crear el, el mundo este. Dice, solo ha sido posible con el... Bueno, pues el de la PIMAX Store. Con la, sí. la PIMAX Store, claro. Sí. Dice, cada uno de vosotros vais a recibir una medalla de agradecimiento por el servicio en la PIMAX Store. Dice, vamos a ser creativos. Venga, vamos a hacerlo todo. Vamos. Vamos a Joshua. Hola Joshua Ahora Joshua nos presentará cuatro visores más Y dos algo más Dice, vamos a hablar del precio Precios, Dice, venga, sí Gracias a las numerosas tecnologías Que hemos ido acumulando durante el desarrollo De la serie de la reality esta Hemos podido reducir los costes De este dispositivo a un nivel sin precedentes Para Pimax Dice, al reutilizar estas tecnologías Somos capaces, ojo De bajar el precio A 2,99, 3,99 y 4,99 Muy rápido, lo han puesto, yo no lo he visto Está 4.99, bien. el Pimax Portal con el casco vale y los mandos. Dice, hace cinco años utilizamos el crowdfunding por primera vez. Dice, fue con la ayuda de nuestra comunidad de realidad virtual que nos dio la posibilidad de evolucionar nuestros visores. Dice que a lo largo de los años hemos escuchado a nuestros usuarios y... Bueno, todo desde las carcasas, el software y básicamente todos los aspectos de nuestros productos han recibido bastantes actualizaciones eh, de las mejoras de los, por los comentarios ¿no? que les hemos hecho. Así que, entre ellos en real o virtual, vosotros. Así que en prima no queremos ser como otras empresas, queremos darle a nuestros usuarios eh, la posibilidad de participar, de elegir. Eh, así que estamos sentando a las bases de una cultura de nuestra empresa, una cultura que refleje el interés, ¿no? que está en nuestro ADN sobre los clientes. ¿no? Cuanto más trabajemos juntos, mejor será nuestro ecosistema y mejor serán nuestros productos. Así que estamos esperando que nos digáis eh, feedback. Primero hay que enterarse de lo que habéis sacado, porque yo creo que nadie lo sabe. Entonces, eh, hemos decidido eh, seguir utilizando la, la plataforma de, de Kickstarter para iniciar una preventa global de Portal, ¿No? y ¿Por qué un kickstart? Pues no sé. Digo, nuestra respuesta es que se trata de aprender de nuestros clientes y establecer el nivel de interés por nuestra tecnología, ¿Eh? que no está hecho. Dice, como Portal y su accesorio Vision han pasado por las etapas de investigación y desarrollo con éxito, eh, Portal está ya listo para la producción en serie, pero todavía hay muchísimos aspectos en los que nos gustaría llamar la atención a estos usuarios a participar. Por ejemplo, ¿queremos, ¿queréis 512 GB? Pues no sé. ¿Deberíamos ofrecer varias opciones de color? pues tampoco no sé. Ya será por opciones ya? Ya ves, si es que yo sé. Yo hay, hay tocho así un catálogo. Dice, pues nada. Dice, para proporcionar vuestros comentarios de, a través de nuestro KitKat, donde, el Kickstarter, donde tenemos eh, a alguien que haga un seguimiento y transmita tus opiniones. Bueno, en resumen, Portal un dispositivo de juego. Todo en uno, ¿Cómo? basado en, la, en Android, capaz de funcionar en modo portátil, acoplado y con VR. La pantalla tiene resolución de 4K a 144 Hz, eh, líder, y cuenta con el procesador Qualcomm XR2. Añade funcionalidades como el entrenamiento físico, el streaming multimedia y las tecnologías basadas en el aprendizaje profundo. Pues vale, la edición metaverso opcional, incluye seguimiento facial, ocular y labial. El portal y sus lentes y viables te permiten... Elegir cómo experimentar la realidad virtual. El módulo wiki te permite experimentar juegos VR de alta calidad sobre la marcha. Vienen opciones de almacenamiento de 128 con 256 con la opción de ampliar. que rápido va ampliar la eh, tal. Eh, con, micro y con micro SD. Micro... Sí. No podemos esperar a que experimentes Portal y en las próximas ferias será increíble ver a todo el mundo experimentar. Oh, oh, joder! Oh, one, more... Oh, one more thing. <risa> antes de internet una recreativa, una recreativa. <risa> <risa> a la mierda ya, lo sacamos todo. Y dice, estos juegos no eran solo para nosotros también nos juntaban y nos unían ¿no? hemos, nuestros desarrolladores la comunidad de desarrolladores estaban in, in, in, in, alucinados con ¿no? lo que estamos sacando y la cantidad de cosas que se podían hacer que hemos hecho en Portal Dice también, no solo el futuro nos recuerda a los días buenos en los que pasábamos. Así que también hay algo increíble que estamos construyendo con la comunidad. Espérate que va a meter eso en la caja. Me cago. ¿Eso? ¿Qué ¿Qué decía? Decía? Metes el cacharro ahí y puedes tener una experiencia retro arcade. Una, re una recre. Una regla. La pibas arcade. Se lo he visto para la Switch y para la Deck. ahí. Visto. Está. Me encanta que estéis entusiasmados. Dice Portal ha sido desarrollado para que puede ser para desarrollar juegos, para también como una plataforma de hardware abierta, pero dice ¿No no so, so manos, o sea que dice, pero también si no sé hardware, accesorios de hardware innovadores, <risa> mira, en la playa. Bueno, en la playa no sé dónde están, jubilados. No? Eh, portal, <risa> Para intentar llegar a más gente. Dice, estamos esperando, estamos super excitados de ver lo que vais a crear con el portal de Pimax. Está interesante bueno. bueno Estoy sudando dice, me, me gustaría Que a cada uno de vosotros, que muchas gracias Dice, vamos a intentar innovar Vamos a continuar innovando en Pimax Porque Pimax está construida Sobre eso Así que nos encantaría escuchar vuestras opiniones Sobre Portal Dice Y hasta entonces, seguir jugando Pimax Madre mía! Pero re, pero redios Ahí va la Virgen Pero vamos a ponernos aquí Que alguien me dé un golpe Algo en la cara ¿Qué? ¿Qué? Pero, qué? ¿Pero qué, hemos visto? ¿Qué, qué, ¿qué hemos visto? ¿Alguien me puede Resumir? O sea, Pues yo creo que, que, que o sea, ¿Alguien se esperaba esto? Yo no, desde luego o sea, ¿Cómo yo no sabes, esperaba o sea, yo, yo, estoy, yo Estoy flipando o sea, ¿no? o sea, Yo medio me esperaba esto pero como dijeron lo de modular y no sé qué, o sea, Julio, es imposible. más o Tú, menos... es imposible. Que que a Ramón se lo, dije, se lo dije esta mañana o ayer por la, por la mañana. Dije, Pero... estos van a sacar un, una una consola con el standalone opcional o algo así. Casi ¿se puede ser... Mira si sacan los precios de para atrás del vídeo, o sea. Estoy en ello, tío, estoy en ello. No te creas tú que estoy Creo fácil, que ponía 499 la consola con el, con el headset este... Tonto, sí, con el básico. Nada, sí. Y, la, y las, las, los mandos. Que no está mal. Lo malo es que... Pues, no sé, qué calidad. A ver, eh, la pantalla es una pantalla 4K, ¿no? Que se divide en dos. O sea, tienes la mitad de 4K... Busca por, por ojo y... o menos, será por, por bueno, depende cómo sea. Sí, pille. será. Eh... A ver, es sí, a, a ver. Pero bueno, el eh... resumen es que han anunciado realmente cuatro productos que son uno, ¿no? Y es consola como Switch, eh, Steam, bueno, Steam Deck. Más bien es, es una consola de Android, ¿vale? Principalmente es una consola de sí. Android para juegos móviles, porque llevo un XR2, que ya sabéis que es Android. Y luego aparte tienes. Un accesorio, o sea, un cardboard Podemos decir claramente, ¿no? O sea, tipo Daydream, tipo Gear VR tipo donde tienes día que día día meter día. la pantalla adentro Como antiguamente vale Porque sí, es verdad, es una cosa que no esperábamos A estas alturas, ¿no? De meter la pantalla dentro de, del accesorio y, y con ello tienes VR Tienes uno que tiene 100 grados de FOV y 27 ppd Luego tienes otro que tiene eh, 60 ppd No, 60 grados de FOV y 40 ppd y el otro tiene 140 grados de fob y 20 ppd. Y luego, aparte sí. de todo esto, tienes el modo de, de ponerlo con un dock para jugar en la tele. Y también tienes el tema de, del mini-station, que lleva es un PC AMD pequeño, o sea como ser una especie de Steam Deck, que puedes jugar a juegos de PC. Y aparte también han sacado un PC. Un mini-PC. No, no, tienes el mini PC y luego un PC, la pobre. Ah, tío. un PC de sobremesa. Necesitamos no, no. un PDF, ¿no? Y aparte necesitas necesita, y, y aparte tienes, tienes cable, o sea, tú puedes jugar con el visor en PC VR con cable HDMI nativo, sin compresión mm. o por Wi-Fi 6E o por WiGig. ¿Vale? Sí. O sea, WiGig necesita el accesorio de WiGig. Lo otro puede el modo Ah, bueno, y luego para el, para el modo móvil también le puedes poner el XL, que es una pantalla de 8,8 pulgadas, que lo metes en modo transformers como se ve ahí detrás. Y... ¿Pero cuántas cosas tiene detrás? Sí, sí, sí. Y aparte oh, el eh. tienes el, el módulo de para 5G, para irte y, a la playa como has puesto tú, Oscar. Y más baterías. Sí, ¿La, la consola no. en sí no tiene 5G. No, no. no. la consola en sí no tiene nada. O sea, es un cachorro, sí, es, es una consola es con una pantalla que, por cierto, la resolución para VR sería 1920 x 2160, más alta que por ojo 1920 por, por, 1920 por ojo. Exactamente. Por ojo. Y, y bueno, eso sería lo máximo, porque luego hay que ver cuánto aprovechan las lentes y, y todo el tema esto. No. Era... La distancia interpopular. Era se comerá un trozo de pantalla el ajuste porque te parecía que tenía ajuste de distancia interpupilar como el de Quest que tenía ahí un 2 sí, sí, tenía tenía varias posiciones sí mm. pero yo oh, creo que no que no que la, que intercambian las lentes como en Crystal sino que son, que tú te que compras el accesorio que quieras como sí. o sea, el, el visor ¿vale? el, donde, el visor que la ya las lentes tienes varias opciones no tienes la opción con unas lentes o con otras no encuentro los precios, ¿dónde han puesto los precios? Los precios no, lo han no puesto antes de que fuera lo de Kickstarter. Es que era cuando estaba él hablando ahí un poquito antes. Es que lo han puesto súper rápido, macho. Es que lo han puesto súper sí. rápido, tío. Sí, eh... veas. <risas> a mí me ha hecho gracia la parte en la que decía antes no había otra forma de jugar a PC y sale ahí un <risa> señor así. <aquí>. Claro. <risa> <risa> no, no. <risa> <risa> en una posición antinatural. Hombre, si juegas así, <risa> normal. Pero... <risa> a ver, esto va... a.. Es que no sé cómo, cómo empezamos la conversación sobre esto que hemos visto. O sea, esto. Joder, yo quiero es, ver los precios para tenerlo claro porque. ¿En por qué canta? momento? ¿En qué momento decide alguien sacar una consola que se pueda meter en un cardboard Mejor, ¿no? Pero en un cardboard por bueno, eso ya eso ya existía Nintendo lo hizo Me con el claro. ¿no? Sí, pero, o sea, pero ¿no? estamos pero, hablando pero, que, que, que es que, pero que, algo más más más avanzado, está claro, en tecnología. Con batería y tiene pinta de ser más chulo. Y luego hay que tener en cuenta que la consola en sí tiene tracking 6DOF, de modo que, que tienes un casco de, con todas las de la ley, un casco para de, de PC y standalone, que es eh, equivalente a, a Quest, en cuanto a más o menos a, a resolución y tal, con, con tracking 6DOF, y que puedes conectar a PC por cable y aprovechar la eh, resolución que da. Eh, Sí, a mí a me la misura de, de, de nitidez que te da. Eh, que pero, con streaming. Lo que me preocupa es qué pesará eso, ¿no? Porque te estás metiendo un ladrillo acá delante, ¿no? Pero no solo. Aunque lleve, aunque lleve la batería detrás para contrapeso, pero eh, a ver, se, se interesa saber sí. qué pesa. Seguramente no me imagino que más de 200 gramos el, la consola seguro. Ah, aquí aquí, aquí va móvil... a decir el precio. Aquí va a decir el precio. Este que pesa 200. Ahí ahí 200... viene, ese. sí sí lower cost. Claro, a nivel impresionante, si a veces, 499 para pimas, desde luego que ahí estamos. Ahí está. Bueno, pues ahí se resume. O sea, 128 gigas. Hay pero, una culeta. Pero una pregunta, aunque sean muy tontas, ¿eh? porque yo ya esta noche ya no pillo nada. 128 gigas, pero estamos hablando de que esa consola ahora mismo solo vale para jugar a juegos de Android. ¿Verdad? Correcto. Sí, o sea, y si, si, solo te compras, si solo te compras la consola, es eso. Y streaming en PC también, claro y vale. a las plataformas de streaming vale ahora vamos a hablar ahora en un momento hablamos de, de, de resoluciones y demás pero solo para que me quede claro la consola esta es para jugar a juegos de Android de momento exacto vale. o PC por, por streaming o PC por sí, o PC por streaming pero para jugar por streaming pero esto, necesitas en modo donde estamos hablando de momento pero para jugar para, para jugar en PC qué necesitas un PC <risa> Y algo más, pues, se han sacado mil piezas Pero si esto es el recortable no, o sea, Para no puede... jugar en PC Puedes jugar directamente por, supongo que no, por eh, streaming normal Por Wi-Fi, pero luego tenía también Un módulo que se conectaba claro. por arriba De, de Wi-Fi Y alternativo, o sea que eso es otra cosa Que te tendrías que comprar aparte claro es el, el accesorio Wi-Fi que, que en teoría te valdrá para Para la reality series no Para el cristal o para el 12K vale Es Bien. el mismo módulo wi que han desarrollado Y te vale también para este lo que es interesante es que de la, o sea, la pan, el portal con pantalla QLED o sea, son 549 dólares, que, que no es el que te venden, el, que no es el de serie con la pantalla QLED. Pero un momento, perdona que estoy un poco pesado. El Portal View no lleva el portal metido. O sea, el precio no, no, de 449 claro. sí. es la carcasa sí, sí, sí. solo. No, no, no, no lleva. Todo, Ahí se ve la foto bien. que lleva todo. O sea, 449 sí, sí. es la consola más bueno, la carcasa... Más los dos mandos Pero no tiene la pantalla QLED O sea, la, la, la versión con la pantalla sí, QLED sí, sí, Es más sí, cara sí, eso. Y la pantalla QLED cabe en el visor sí. La pantalla QLED no, Pero... Es la o sea, misma, el, Entonces es la misma dimensión o necesitas dos Portal View distintos? O sea, no, es, es el mismo. Tienen dos versiones del Portal View, que es la consolita: una con pantalla QLED y otra sin, con pantalla normal. Claro, yo lo Entonces, que yo entiendo, es eso. Sí. Entonces, te puedes comprar o solo la consola con la pantalla normal o la, o la pantalla QLED, o la consola más el visor con la pantalla normal o con la pantalla QLED. O sea, tienes como esos packs. Tienes El, el, el pack que tiene la pantalla QLED y el visor y, los, y el cacharrito para los mandos cuesta 599. Pero nos parece que vosotros que estamos, en el, que, que estamos en 2007 o en 2008, de pronto, hemos viajado en el tiempo. O sea, es como un experimento tan bruto el que están haciendo que, que a mí no... Perdona, porque no sí, bueno, como he estado traduciendo continuamente, tenía la cabeza en traducir, pero eh, me he quedado ahí un poco fuera de juego. O sea, a ver, de primeras, venga, de primeras, poner ahí. Eh, Julio, de primeras, tú ves esta foto, ves lo que hemos hecho esta noche y, y, y dices... ¿Qué dices? ¿Qué es lo primero que te Pues, a ver, es, es un quest, realmente, el visor ese de la derecha es un quest al que le puedes quitar el hardware de quest y usarlo de móvil, de bueno, de juego para jugar a juegos de móvil Pero que, Sí, sí, sí, eso yo lo entiendo, digo, ¿pero qué te viene a tu cabeza? ¿Que te mola o no mola? O sea, vamos a ver, de primera Sí, ¿sí? me parece interesante, me gustan este tipo de dispositivos, de hecho, vale. la Steam Deck me flipa porque es algo por el estilo, ¿no? Vale, no. vale, ¿y a ti Ramón? Te has ahí con una cara como. como... Todavía está ahí para darte con el ping. Lo que pasa es que es un Quest por 600 euros. Pero te lo puedes llevar en el coche a la playa, ¿no? Sin visión. Pero puedes, puedes usarlo como el móvil que ya tendrás. O sea, si tienes un móvil y le pones un mandito y un Quest, tienes lo mismo. Eh, pero no. Sí o no, no sé. Sí, porque el visor Yo... ocupa, el visor es un visor, o sea, tienes por un lado el cacharro que es un visor y por el otro lado el cacharro que es una consola que si quieres lo puedo juntar, pero si tienes un móvil y un visor tienes lo mismo y no hace falta que lo juntes, esa es la cosa. No veo que mejore una. Pero no decías que te había molado. Sí, sí, sí me gusta, <risa> pero no sé. O sea... Vale, ha quedado claro, ha quedado claro. Que para tener esa experiencia necesito esto. A, a, ver. Y... a ver, yo como ha dicho Para. Julio primero, desde el punto de vista, si sí, siendo objetivo, o sea, de, primero digo mi, mi objetividad, Eso. lo veo como un producto interesante y lo veo como algo, pues sí que es verdad que dentro de cabe, pues no lo ha hecho nadie hasta ese nivel, ¿no? De lo que esa combinación de mundos, ¿no? De lo que está haciendo aquí, de ese Steam Deck VR aquí, Switch VR, que hacer, Julio. más avanzado. Y como dicen incluso, o sea, tiene, tiene todo realmente, ¿no? O sea, tiene, tienes hasta para ponerle 140 grados de FOB. O sea, no es solo un Quest 2, es un Quest 2 con la marca de, de Pimax. O sea, que vas a poder tener ese FOB si te compras la carcasa que no lo pone aquí. ¿Cuál es? Porque se llamaba Portal Horizon, la que era de 140 grados de FOB. No sabemos el precio. Habrá que ver ahí. Porque esta es la que entiendo que es la, la básica, que es la que lleva 100 grados de FOB. Que supongo que, que será similar al de Quest 2. Y los 27 PPD que siguen más que, que Quest 2 Quest 2 no, no llega a 20 ¿no? No, no, Quest 2, no me acuerdo ahora mismo De los PPD que tiene Oscar, ¿te acuerdas? Sí, era, era más no, de 20 puertos Sí, sí Era 23, 23 o algo pues así 23 y Quest vale. Pro están 22 hmm. Vale, pues bien. entonces son, son un poco más O sea, que, que, que Quest 2 Vale, sí que Mira, llega claro. a 23 pero bueno, y luego personalmente, pues, joder, estoy como tú, Oscar. La verdad es que yo a esta altura, yo lo que me esperaba de Pima era un visor con pancake o, o, o algo más ligero, con cable, y pensado en ese nicho, que... y también tirando por competir con, con esos precios más económicos, como están haciendo, un precio más para Pima más bajo. Yo me esperaba eso, no o sé, sea, a mí no, no me termina a convencer porque yo no soy jugador de, de juegos de móviles. Eh o sea, no juego en plano, o sea, yo no quiero o sea, yo quiero VR 100% y entonces esto va en contramedida de la ergonomía, creo el tenerlo así Sí. la ergonomía, sí ahora, el que se, entiendo que sí que va a hacer que, que lleguen otra gente a la VR, ¿no? porque si tienen la posibilidad, ahora bien va a ser bueno o malo, ¿no? o sea, me refiero como sí. pasa muchas veces, ¿no? que como decía Palmer en su día con Pace VR, que si envenena el pozo y estas cosas, ¿no? Eh, claro, volvemos a ese tipo de cargo, ¿no? Tú, Oscar, cuando escribiste el artículo que es la VR, AR y MR, eh, decías, subir de, de las soluciones en las que hay que meter una pantalla, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí pues no. Claro. Pues ahora no. Es un revival, ahora ¿no? hay que matizar, ahora hay que matizar. Es, ahí. es un revival, sí. Eh... Sí, pero es un revival que te permite también usar el visor con PC. O sea, esa es la ventaja que tiene frente a... las cosas que ya existen. O sea, además de de hacer las cosas que puedes hacer con un móvil al que le puedes poner un mando que tampoco cuestan tanto y ya y tienes la versión para jugar a jue juegos de Android o de streaming ya tienes esto y la y para un headset ya tienes esto que, que, que ya lo tienes te lo tienes que llevar a, do a donde te quieras ir en plan de movilidad te llevas el visor y, el, eh, y la consola estaba mirando las... pero sí. tiene de extra que puedes conectarlo a un PC y jugar a juegos de PC eh, por cable Displayport, que la resolución que tiene no es HDMI. Más, bueno, es verdad, es HDMI, no Displayport. <risa> es, Pero la resolución que tiene por HDMI eh, se puede... Sí, o ¿tiene HDMI o tiene, o tiene Wi-Fi? Eh, o sea, HDMI 2.1. ¿no? Porque si llega 4K... Las lentes... 4K están 120 Hz. Sí. Son... son... Asféricas. Quiere decir que no son pancake, quiere decir que no son Fresnel, quiere decir que son lentes más puras, eh, no, está, no son hasta donde se, sabemos, no son folded. O sea que no están, no son varias lentes, es solo un tocho de lente. Pues vale, entonces, sé, eso habrá que verlo. Habrá que verlo, y habrá que ver. ¿Qué tal es eso de meter la pantalla con los dedazos y los pelos? Oscar, te estoy mandando las especificaciones de que no acaba de pasar pimas de, de lo que ha anunciado. ¿vale? Ah, venga, pues sí, eh. porque eso no se puede limpiar. En Cardboard, o sea, en Cardboard, en Daydream podías abrir la tapa y limpiar las lentes, pero ahí está siempre cerrado y metes el visor por arriba, toda la mierda que caiga ahí es imposible limpiarla. No sé qué haga, lo desmontes o algo. Uh -huh. Eso lo veo un problema. Tienes razón, con el tema de, del polvo y los pelos que entren, va a ser difícil limpiarlos. Y, y además te digo una cosa, sobre todo para estos niveles de PPD. O sea, es que estamos, es que estamos, hablando, estamos hablando, de un PPD de, Hombre, pero de 27 en que... 100 grados, eh, que, es, que es más que cuesta. El, el, el móvil es táctil, lo usaba con GearBear, me refiero, y aquí lo, llevas los mandos para jugar, no estás con el dedazo siempre encima de la pantalla, ¿no? O sea, bueno. Pero igualmente se llena de mierda Sí, sí, sí, igualmente se llena, está claro La Steam Deck la tengo siempre llena de polvo Cada vez que voy a jugar tengo que quitarle el... O sea, con que la dejas encima de la mesa 10 minutos Ya caen motillas de polvo Que eso cuando te lo pones en la cara Ves los granos de polvo así Todo tiene el de los cards de Gmail. Sí Joder, pero que me has mandado no, no lo sé. Esto es esto ya es lo que me faltaba por ver. Espérate. Es interesante. Han ido a la filosofía de Switch, de Steam Deck, que es un dispositivo para hacer muchas cosas. Y aquí es el que el, el, el, el, el, efectivamente han ido más allá que, que nadie, ¿no? Es, te permite usar el dispositivo de las formas más, más variadas posibles. Y todo. quieren. Dios, ¿eso qué es? Pues lo que me han mandado, esto es lo que nos han enviado. Esto es todo lo que han, in... esto es todo lo que han hecho. Esos son todos los, va, los módulos. Vas a, no. vas a tener que hacer zoom, Oscar, porque no veo bueno, nada. ¿no? Pero si lo tengo yo a pantalla completa y no entiendo nada, a ver. Nos eh, han <risa> mandado el PDF. Dice, <risa> nos han mandado el PDF dice: ¡Ala, desgraciados <risa> <risa> Ahora a, a andar. Eh, a las 12 y cuarto de la noche. Eh, controladores. Cuatro controladores simultáneos. Tiene HDMI 2.1, con lo cual va a 4K por 120 Hz con Smooth Display. Que eso se lo han sacado de la manga. Gigabyte. Puerto... H... Ah, este es el Hub. Estamos hablando del Hub. Es que está a la izquierda cada cosa, ¿no? Tienes el VR, sí, sí. ahí. Espera, espera. Vamos a ir por partes. El Hub. Tiene 6 doft Tracking. Tiene USB 3.1 generación de 10 Gb Y tiene el Motion Capture. Este del... ahora pasamos al portable PC, que es el cacharrito portable. No tiene el no tiene la consola tiene el hub, Sí, dice 8.8 una, una screen masiva de 8.8, vale 120 Hz de display 240 de sampling rate del touch eh, 2.560 2, por 1600 píxeles de pantalla que habrá que dividirla entre dos para el ojo. No, esa esa la grande, no se puede poner dentro del visor. Claro, hostia. La pantalla o sea, son... grande es para usarlo en modo consola solo. Sí, sí. Por, Oscar. So, Oscar, del, del visor de VR, puedes tener en total 10.000 mAh de la batería, porque llevas la batería trasera de, de 4, 000, o sea, perdón de 6.000 y la interna, que son de 4.000. ¿Sabes? De, eh... de, de, de, la pantalla lleva 4.000 mAh y detrás lleva 6.000, no, claro. total 10.000 10, mAh te, te viene un palo para que sujetes la cabeza <risas> en el suelo el, el, el, vamos a ver, tiene bluetooth 5.1, tiene Wi-Fi 6, tiene wiki tiene inside out tracking eh, se eso pueden meterle tiene. los headsets, que sea el portal view, portal social, portal y cinema son visores, y son visores, portal... ahí está ah, confirmado eso. que son, son headsets separados o sea no cambias las lentes, sí. cambias el headset el visor, déjame decir esto, que esto es flipante hay cuatro headsets distintos. O sea, han sacado cuatro robianos. A las 12 y 17 de la noche, cuatro me va a explotar la cabeza. Portal View, que es para una experiencia general. Portal Social, que tiene dos facial, dos dos cámaras para el tracking facial y un tracking para los labios. Portal Cinema, que te da 40 ppd en modo película. Y luego Portal Horizon, que te da 20 PPDs y 140 de FOP. Que ese para esta resolución lo veo una tontería, o sea, se va a ver como el objeto. Claro. Nada bueno, bien. si acabas de decir que Quest 2 tenía 23 o Quest Pro 22 tampoco. O sea, esos dos. ¿no? Que no me cabe. O sea, tam... pero, pero no pero, puede pero, ser mira, con 140 de FOP es esos PPDs. O sea, en el decir... centro de la lente, justo y luego lo demás se verá. ¿Me puede decir alguien la resolución que va a tener esto final? ¿En los ojos? ¿En el visor? 1920 por 2160. Por ojo. Mil... Eso, eso como máximo, sin. ¿Por teniendo qué? en cuenta. Porque 1920. Porque es 4 caras es que no, pues no, no. sale aquí, es que no sale aquí la. Ya, ya, ya. Pero... Estaba buscando aquí lo que tiene, no, no sale. O sea que. ¿Cómo mola? Nos han dado un escape room. O sea, o sea <ríe> te van a poner todas las piezas por ahí y tú vas a ir colocando hasta que alguna funcione. Joder, cómo ah, esto es un esto es esto se merece solo un canal de, de Pimax, no? O sea, esto a ver, el, cómo el hace, te, esto le llega a, dice... a una empresa de esas generalista y, y no sabe ni cómo empezar. Le mandas esto y dice, pero que no sabe sí. le, le, lo leen al revés. Eh, Decías, Julio, no digo que el, Además, está en el hub que decía que tiene el hub tiene tracking 6 veces no es es un hub normal en el que le pones la consola, que la consola con las cámaras apuntando hacia adelante, tienes tracking 6DOF que sirve para sí. el tracking de cuerpo o lo que le quieran añadir que, que me creo que se puede hacer porque es, es, es, realmente es, bueno, es medio sencillo hacer eh, software de kinés basado en cámaras y tienes cuatro pues más todavía no entonces uh -huh. puede ser interesante pero eso, re, eso estará potenciado por el hardware O sea, por software propio O sea, los desarrolladores tienen que hacer software Para aprovechar Mira, este, aquí, está lo que han, aquí está todo aquí está la familia que, que, que hoy ha salido es? Empezando o sea, por la eh, izquierda eh, La cosa esa que, que es el dock que, Con el, con el la, la portal Y los dos mandos Luego en el centro, uno de los cuatro visores que han sacado Con los controladores Abajo la consola con los mandos puestos y a la derecha la consola grande que no cabe en el visor. ¿No? Claro, la consola grande que es una carcasa con pantalla para meter metes? la consola pequeña dentro. ¿Qué le metes? O sea, que el día que pierdas la consola pequeña tiras todo lo demás. Bueno, vale para <risa> todo. El, este es el, el cacharrito, el portal. Uh -huh. Esto es. El... Sí, otro de los visores. Otro de los visores, no sabemos cuál. El Daydream. Y esto es el cue... o sea, el cue... la cosa grande que le metes la pequeña y luego tiene la cucaracha. Y era es que... un mini PC de como de sobremesa con un procesador AMD como parecido al hardware de la Steam Deck que puedes retransmitir por WiGig wi a la, a la a la a la consola que tienes en la mano. La, o sea, la, eso eso es, es para tener una Steam Deck. Eso que estamos la, viendo ahí es un Steam Deck. Exacto. En total. Es lo que te iba a decir, que puedes, o sea, vas a, una de las cosas que vas a tener con este visor, sin, sabiendo cuando sepamos lo que vale esto, porque no sabemos, solo han puesto los precios, solo han puesto los que hemos visto, ¿no? Que no ponía todo. Pero con esto vas a tener que es una Steam Deck VR. Y, y, y, y es que hay una. Oscar, si puedes recuperar, si puedes. Ah, salía lo, lo que lleva dentro la Mini Station que ponía MD y claro yo me ha sonado que ha dicho que te lo puedes meter en el bolsillo he dicho Pocket o algo así ¿por qué me hablas en el vídeo original? Entonces, sí. sí es, cuando es una el mini -station, pero... pero eso es para jugar a juegos jugo, a planos no para jugar a VR Espera que estoy de a PC cosas. El, se va a poner a la, a la venta en Kickstarter el 15 de noviembre vale que no sé si lo han dicho en el, en el este pero que lo sepáis el 15 de noviembre se pone en Kickstarter a la venta uh -huh. Bien. Eh, y, bueno, pues, y no me, co me confunde porque en la nota de prensa Pima dice, claro, lo leo literal porque es que, claro esto es lo que me da a mí confusión dice mmm, eh, espera un segundo que, que me he perdido la, la línea los analógicos eh, cambian de posición según la mano eso es mal en la mano izquierda tienes el analógico hacia abajo y en la mano derecha hacia arriba. Mira, ¿ves? Ahí se ve. Dice, el portal in, incluye dos lentes intercambiables. Aquí pone two inter, inter, inter, interchangeable lenses. Dice, un set de las lentes es 27 pp. O sea, es que aquí la nota de prensa te habla de lentes intercambiables, pero... En el vídeo que se ha visto, se veía cómo sacaba la pantalla y lo metían cada uno de los visores. ¿lo claro, hay había... había hay, a ver, que en la nota que nos han mandado hay cuatro visores. Bueno, el visor son unas lentes con mascos cosas a su alrededor. Son las doce. Claro, porque ahí eh, no se ve que se pueda sacar las lentes como, por ejemplo, en cristal así de esa forma. O quizás sí, no sé. Bueno, eso ya lo veremos, lo descubriremos. Pero esto es infinito. Podríamos estar hablando seis horas más. <risa> vamos a esperar a que, a que Pimas nos responda las preguntas que le vamos a hacer. Vamos a esperar a que la gente por ahí también diga lo que le ha parecido. Yo tengo muchas ganas de ver qué repercusión tiene esto en todos los otros medios, no no solo de VR, porque está claro que si esta gente lo que dispara es a jugadores no VR para poder venderles la consola, tiene que haber mucho recorrido de consola. Me gustaría saber cuántas consolas, porque es verdad que hay un mundo que, de emuladores que vive de este tipo de consolas. Hay unas consolas súper chulas, que yo el otro día casi me compro una porque estoy esperando a que, a que sea... Eh, nativo el, el Dolphin por ejemplo en el 64 y todas estas cosas eh, eh, ya esto va a ser un pelotazo para las emulaciones entonces va a haber mucha gente que diga eh, me voy a meter en ello ahora que de ahí compren luego el visor eh, no, lo sé, sí, no lo sé pero consolas que sean capaces de ejecutar Dolphin eh, a un buen frame rate y que funcione bien y, por ejemplo, funciona en Metroid Prime y todos estos juegos... Claro, claro, a eso eh, me por a a Cuesta, cuesta más emular, mil de mil pavos. De la Nintendo 64, ¿no? Claro. Sí, excepto la Steam Deck, que la Steam Deck también puede hacer toda esa emulación por 400 y pico, ¿no? Que, que creo que cuesta. el modelo barato. Mira, esto es lo que dice a, a las, las lentes. Que esto es lo que Dice, hemos creado dos tipos de lentes distintas. Específicamente para el estándar Portal View, y lo dice aquí, Portal View Headset, Dice que la primera te va a dar 100 grados de visión. Es que a lo mejor visión, le, le llaman lentes al, al headset, ¿sabes? 20. Claro, las lentes van dentro del headset, van dentro de la cacharra de plástico. Mm. Dice, y la otra te van a dar 40. O sea, aquí la, una te da 27 y la otra te da 40. Pero eso lo veis funcional, tener no. como dos visores. No, o sea No, sé no sé. Al final... Vas bueno, a, a ver, sí. o sea depende de lo que valgan, claro. Vas si me dices una, que, una mochila, que me cuesta... Claro. Si tú quieres jugar, sobre todo a juegos de pantalla, y quieres tener una consola, eh, con, o sea, lo típico de es que yo tengo la Twin Deck y hay, una, hay ciertas gafas que te las puedes poner para tener una pantalla más grande delante de ti, pues a lo mejor te interesa comprarte solo el visor este, eh, no para VR, sino para tener un monitor para ver películas. De y, y jugar a los videojuegos a ver películas o en la cama ¿tira? Bueno, no creo porque si tienes el cacharro aquí en, en, en bueno, la nuca, eso es incómodo pero... eh, como estaba diciendo por aquí eh, Gary Flotes el domingo habrá que hablar de esto para entenderlo mejor vamos a recuperarlo yo mañana a las 7 tengo que estar trabajando cuando llegue al trabajo se lo voy a explicar a todos le voy a decir, eh, eh, he tenido un sueño he tenido un, una, una cosa que no sé qué es y les voy a explicar todo esto a ver si en mi cabeza funciona y les intentaré responder a las preguntas completamente inesperado Robianos completamente inesperado eh, nadie salvo Julio y, y Edus que son los dos eh, Nostradamus. Edus, Edus ha puesto al principio van a presentar una consola en el Steam Deck sí, no sé si tiene alguna familia sí, allí o tal pero sí ha sido espectacular eh, nadie lo podía pensar cuatro visores dos consolas cacharros Transformer que le puedes meter a cada cual en, en su cosa y ya está. Y, y, y con un, una cara que me voy a la cama, ahora se lo diría a mi o sea, mujer. Sea diré, ¿qué, ¿Qué tal el directo? Y digo, pues no lo sé, cariño. Prima siempre tenía a no sé. se, siempre, siempre sorprende, vamos. sea, sea para Sí, bien, sí, para sí. Mal, o sea. Aquí total. Ya, ya no nos pueden sorprender con nada. Ya han sacado el, el, todo. Claro. La Van a ser decepcionantes de siempre las próximas. Eh, pues sí. Ah, <ríe> va a poner, ¿Qué hay eh, estas eh, de Pimax. Pues nada, mañana, mañana igualmente tendréis la noticia. Que Gaby tendrá de recopilarnos más información. Vamos a preguntarle, que como de hecho están están despiertos, vamos a mandarle un email con dudas, preguntas, antes de acostarnos. Y así mañana tenerlo y contaros y me lo pues contar más tío. a fondo los detalles. Yo el domingo vengo de oyente, a ver que alguien me cuente. <ríe> en fin? Bueno, que nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, si sois nuevos aquí en este canal, este es el palo que llevamos, eh, medio oficial de Pimax para hoy, que me hace una ilusión tremenda el haber podido hacerlo en español, y nada, que cunda el ejemplo, a ver si para la próxima Metaconet y para las próximas otras cosas de gente que saque cosas así de raras, que nos llamen y hacemos algo. <risa> Muchas gracias, Robianos, por estar ahí hasta tan tarde. Eh, y para los que estéis en el otro lado del Atlántico, que cenéis bien, ¿no? Porque ya vuestra hora, pues seguramente sean las 6, 7 de la tarde, 8. Nos vemos el domingo si gustáis. Y le damos un Mañana, mañana, mañana también. Mañana. Nos vemos no, ma mañana con es el amo. Como... Ah, se ahí matando ahí. Es, verdad. es un no para <ríe> ahí, claro. Pues nada, un abrazo a todos. Gracias, Julio. Gracias, Ramón. Venga, hasta Adiós. luego. Gracias. Hasta luego.